Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo Meetup eh, dentro de nuestro ciclo de Tu Mochila de Destreza que hemos organizado desde el, el Parque Tecnológico de la Salud de Granada con la idea de eh, fomentar un poco la, y mejorar eh, la habilidad de plan ¿no? y ayudar eh, a, a, en la tarea de empezar un, un proyecto empresarial o, o de cualquier índole, que es el objetivo de, de estos Meetups. Eh, esta es nuestra tercera sesión, la primera la hicimos sobre el pacto de socios, la segunda sobre eh, la gestión del tiempo y esta tercera nos hemos centrado en eh, metodología ágil. El objetivo al final es eh, de, este, de esta jornada es eh, conseguir pues salir de lo que es la gestión tradicional y empezar a, a entregar valor desde el primer momento pues, eh, con equipos motivados, eh, con menos burocracia, un mayor control, eh, se van a dar unas pinceladas sobre Scrum y Kanban, que son pues, dos, eh, los dos marcos ágiles eh, más conocidos. Hoy eh, tenemos con nosotros a tres ponentes, Teresa Oliver, eh, Miguel Ruiz y Fabiola eh, Saucedo Carmona. Eh, vamos a empezar con Teresa, eh, os la presento un poco. Teresa es la fundadora y directora de SCOC, una empresa dedicada a la formación y coaching en metodologías ágiles de gestión de proyectos y equipos. Ella es licenciada en Económica, dirigió su carrera profesional en el mundo de la ejecución y dirección de proyectos en diversas consultoras y países. Ha vivido en Eslovaquia, en Holanda, en la República Checa, Polonia, Argentina, Italia y Portugal. Y ha realizado todo tipo de proyectos de desarrollo e implantación del sistemas TI y gestionando equipos de hasta 50 personas. Ha tenido clientes como Unión Fenosa, Vodafone, Telefónica o British Telecom. En 2005 dio un giro a su vida profesional y personal, se mudó a Zaragoza y empezó a aprender nuevas formas ágiles de gestión eh, que superen las carencias de las metodologías tradicionales. Eh, en 2011 funda SCOC para dedicarse exclusivamente a la difusión de esos enfoques ágiles. Eh, a pesar de que ella no es muy fan de las certificaciones oficiales, es, eh, dime si lo, lo digo bien, Teresa, telespect, eh, certified Scrum Master, Professional Scrum Master y Certified LSS Practioner. Y ha realizado formaciones en Agile Coaching um, con Rachel Davis y Emma Larman, entre otros. Así que Teresa, cuando quiera, eh, nos cuentas. Vale, pues vamos arrancando. Buenos días a todos, gracias por estar ahí. Eh, os voy a pedir una cosita, si no queréis, no, pero si no os importa mucho, si podéis poner el vídeo... Y nos vemos un poco a las caras, porque ya es suficientemente frío esto de estar a través de una pantalla, como por encima, pues ver solamente nombres, creo que es mucho más interesante ver qué personas al otro lado. Hola Alberto, ya te veo. Los que queráis, ¿eh? los que estáis en pijama, sin peinar, sin pintar el ojo, o la Lourdes, o la Marta, ¿vale? así por lo menos nos vemos un poquito las caras. Carlos, buenas. Eh, vale, es estáis todos silenciados, eh, pero podemos ir hablando todo el rato por el chat, si tenéis cualquier... Pregunta, hola Teresa, yo no puedo, no pasa nada, solo si podéis, ¿vale? Eh, eso, vamos interactuando con el chat, si puedo ir leyendo las preguntas sobre la marcha y si no, al final, ¿sí? Sí, perfecto, eso, la pregunta o bien por el chat y luego al final de las intervenciones también dejaremos un tiempo para, sí, sí, sí. para coloquios. Gracias, Teresa. Ok, eh, vale. Voy a, a, a empezar haciendo solamente una pequeña encuesta para saber qué es lo que tenemos aquí, a ver si me sale bien. No sé si habéis hecho alguna vez esto de Menti, simplemente tenéis que entrar desde el ordenador o desde el teléfono, aquí esta dirección que pone aquí arriba, menti.com, no hay que estar registrado en nada y os, os pedirá un código, introducís este 619654. Entonces simplemente es para hacer una encuesta rápida a ver, como de novatos sois en todo esto de, de Scrum. No lo he oído en mi vida, he leído algo, he leído mucho, he trabajado un poquito con Scrum o tengo mucha experiencia. Si podéis ir contestando. Vale. Ah, si sois todos súper expertos, entonces... Menos mal, <ríe> que hay un nivel básico, ¿ok? Vale, ya conocéis. Ok, ok. 5, 4, vale. Parece que tenemos de todas, de todas las... Vale. Ok, yo iba a hacer una introducción básica pensando que estaríais todos en la zona azul, en la zona rosa... Todos los que tengáis experiencia, ningún problema, si al revés, si me ayudáis un poco a centrarlo, ¿no? O, me, o vais haciendo comentarios, hacéis preguntas un poco más complicadas, yo encantada. Bueno, veo que tenemos de todo. Ok. Eh, bueno, yo lo que. Mi idea Inicial, o lo que yo iba a decir inicialmente, vamos a ver si aquí puedo, si lo veis, eso. Y simplemente, como tenemos muy poquito tiempo, una especie de ducha a la que hace calor, un poco de conceptos básicos y de comprensión en qué consiste todo esto del agile, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente son algunos de los clientes con los que he trabajado, que ayudo no solo formación, sino cuando ellos quieren empezar a trabajar de manera ágil, normalmente lo que hacemos es empezar con un proyecto piloto y a ver qué tal funciona en tu empresa, ¿no? Y aprendemos todos qué cosas son las que, bueno, las que hay que adaptar o las que funcionan perfectamente tal y como está. Vale, os voy a, a, a hacer una especie de resumen de, de Scrum inicialmente. Porque esta frase que a mí siempre me ha gustado, pues últimamente yo creo que nos viene a todos de pernas, ¿no? Si quieres hacer reír a los dioses, haz planes. Supongo que todos teníamos un montón de planes para este trimestre, personales, profesionales, que se nos habrán ido un poco al garete. Entonces... Cada vez más nos va a suceder esto, no podemos predecir a largo plazo, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, no te digo ya dentro de un año, muchas veces dentro de tres meses. ¿no? Entonces por eso necesitamos una forma distinta de hacer proyectos o de lanzar iniciativas. Entonces os lo voy a contar con un ejemplo. Eh, Imaginad que tenéis una academia de baile, ¿eh? esto es una academia de verdad de Zaragoza, encima les de hago un poco de publicidad, aquí donde va mi hija, que está muy contenta, de danza style, y queréis lanzar una web. Todo esto de las metodologías ágiles empezó en el mundo del desarrollo de software. Es verdad que los principios básicos son extrapolables a un montón de, de sectores. Luego si queréis ponemos ejemplos también, pero inicialmente es, surgió para mejorar el desarrollo de software, os voy a poner un ejemplo también de software, ¿no? pero muy, muy sencillito. ¿Queréis hacer una web? Entonces contratáis a una empresa externa y que os presentan un proyecto que más o menos pues, tiene este aspecto. Vamos a estar una semana recogiendo requisitos con vosotros, o sea, alguien irá y os preguntará, cuéntame absolutamente todo lo que quieres que tenga tu web. Bla bla bla bla bla. dejaremos por escrito. Luego, eso yo me lo llevaré a mi cueva y haré un análisis y un diseño de la información y diseñaré cómo van a ser todas las páginas de la web. Una vez que ese diseño te lo mande y tú lo apruebes, y ahí vamos a tener un poco de seguro de tira y afloja. Una vez que esté aprobado, entonces empezaremos el desarrollo. Yo miré cinco semanas a mi cueva otra vez. Desarrollaré la web, la probaré primero yo y luego te la pasaré a ti para que la pruebes. Y cuando estemos todos ok, eh, pues go, ¿no? la pondremos al público. Entiendo que esto más o menos os suena familiar y que os parece incluso lógico si no conocéis otra manera de hacer las cosas. ¿no? Yo antes de, de oír hablar de Yael, así era como hacía todos los proyectos en mis empresas, en las empresas en las que trabajaba anteriormente. ¿Cuál es el problema? Pues que arrancamos la recogida de requisitos, el análisis, estamos a mitad del desarrollo. A ver. Y tenemos tan mala suerte que justo a mitad de desarrollo nos pilla el 14 de marzo y sale ahí el presidente diciendo que hay estado de, de alarma. Entonces, claro, eh, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Tenemos un montón de papeles, un montón de diseños, toda mitad de desarrollar, pero realmente no tengo web e incluso muchas de las cosas que inicialmente yo te dije en los requisitos que era lo que quería, ahora ya no es lo que me interesa, porque probablemente la academia de baile en físico, pues durante un tiempo no la voy a usar. A mí a lo mejor lo que me interesaría ahora es poder hacer clases virtuales. Pero claro, todo esto no lo habíamos hablado, entonces yo tendría que volver atrás y empezar otra vez a redefinir los requisitos. Bueno, por suerte hay otra opción, ¿vale? Las metodologías ágiles te proponen otra manera de hacer proyectos que no sea esta tan clásica, tan tradicional. Es esto que se llama Scrum. Los que decíais ahí, estáis en la parte derecha del gráfico, los que conocéis bastante de Scrum o mucho, ya sabréis, sabéis que Scrum significa melee. Es como los ingleses llaman a esta figura del rugby, yo del rugby no entiendo mucho, pero bueno, sé que una melee es cuando nos ponemos así... Todos empujamos en la misma dirección, si se hunde uno, nos hundimos todos, es un poco esa metáfora, eso es lo que los ingleses llaman hacer un Scrum. Y entonces realmente es un invento de estos dos señores, ¿no? ¿Qué es Sutherland y Ken Foster. Que tal y como lo vendían inicialmente, decían, Scrum te hará fallar en 30 días o menos, que así como cliente de marketing puede sonar un poco raro, pero la asunción que hay detrás de todos los enfoques ágiles es esta, es eh, no vamos a acertar a la primera, o sea, nos vamos a equivocar seguro. Se va a equivocar el cliente que te pide una cosa que luego no va a necesitar. Me voy a equivocar yo al hacerla. va a haber malos entendidos por el camino. Entonces la idea, lo que vamos a tratar de provocar es equivocarnos rápido, ¿no? O aprender rápido mejor. O sea, en lugar de pasar 8 12 semanas o 12 meses, según como sea el proyecto, y al final descubrir, ay, pues no es esto lo que yo quería, lo que yo necesitaba, etcétera, Vamos a tratar de descubrirlo de manera muy anticipada vamos a tener como tropezones pequeñitos controlados eh, en lugar de pegarnos una galleta fina. Eh, entonces, ¿cómo sería hacer este mismo proyecto que os he contado con Scrum? Si esta es la línea temporal, lo que haríamos es eh, dividir el proyecto en ciclos cortitos. Scrum dice que como máximo un mes, yo casi todos los proyectos con los que los clientes con los que trabajo, eh, hacemos ciclos de dos semanas, esto es lo que se llama un sprint como lo de correr rápido, la metáfora esa ahí no está muy bien hecha porque Scrum va mucho más de tener un ritmo sostenible en el tiempo que de correr mucho, pero bueno, quedarás con que Sprint es un ciclo corto, vamos a suponer que son dos semanas. Entonces, ¿qué tenemos que tener al terminar cada uno de estos Sprints? Pues tú tienes que tener un producto terminado, o sea, una versión al principio muy pequeñita, y luego cada vez más cosas, y luego cada vez más cosas, y al acabar cada Sprint le iremos añadiendo más, pero del producto que estemos construyendo. Quiero decir que si lo que estábamos, pretendíamos hacer una web en dos semanas, no puedo tener un documento de diseño de cómo voy a hacer las cosas. Tendré que tener una web muy pequeña, me habrá dado tiempo a construir muy poquitas cosas, pero tiene que estar completamente, digamos, diseñada, desarrollada y probada, lista para ser utilizada. En el sprint siguiente le añadiré más cosas. Le iré construyendo cada vez de forma iterativa, incremental un producto cada vez más grande ¿no? pero siempre tendré algo absolutamente listo para ser utilizado cómo vamos a hacer esto ¿Cómo lo hacemos ¿no? pues en primer lugar lo que le vamos a pedir al cliente o si somos nosotros mismos lo que vamos a pensar es bueno, ¿eh? vamos a hacer una lista de todas aquellas cosas que a mí me gustaría que tuviera la web imagina que cada una de estas bolitas es una funcionalidad eh, yo quiero que me puedan contactar con un formulario de preguntas. Yo quiero que se puedan suscribir a la newsletter. Yo quiero que se pueda ver una ficha de cada proyecto que he hecho, etc. ¿No? Cada, cada una de estas bolitas sería uno de estos sitios. Pero es que además los voy a ordenar de más importante a menos importante. que van a estar absolutamente priorizados. De manera que a la hora de construir el producto, yo también voy a empezar a construir de arriba a abajo. Es decir, en los primeros sprints del proyecto voy a hacer aquellas características del producto que a mí me parezca que son core, que son fundamentales, que sí o sí tienen que estar. Y voy a empujar hacia abajo del, de, del listado este e incluso se me pueden ir ocurriendo nuevas por el camino y las voy a ir añadiendo. Aquellas cosas que, bueno, cuanto más abajo estén, digamos que son más, los ingleses lo llaman nice to have, ¿no? que si están bien, pero que si no, tampoco pasa nada, no nos vamos a morir. No todo es igual de importante. En cualquier producto que estéis desarrollando habrá un, un pequeño conjunto de características que son la esencia del producto, que sí o sí está, eh, deben estar. Y luego muchas otras cosas que no... Que, que si tenemos que renunciar a algo, tampoco pasa más, ¿no? Si estás haciendo Amazon, es mucho más importante poder eh, pagar el libro que poder indicar el check de si no estoy entregárselo a mi vecina, o no quiero que repartas los sábados. Entonces, haríamos este listado que es lo que se llama el Product Backlog. Esto está absolutamente vivo, o sea, no significa que al principio del proyecto tú ya tienes que pensar absolutamente todo lo que vas a, a, a querer. Eso sería muy ineficiente, porque al principio del proyecto es cuando más ignorante soy respecto al producto que voy a construir. Se me van a ocurrir ideas mejores, digamos, Cuanto más tiempo haya pasado, más tiempo haya tenido yo para pensar en el producto, etcétera. Entonces, precisamente yo lo que quiero es que en cualquier momento me puedan aparecer estas bolitas rojas y decir, ¡ay, se me había olvidado! O, ahora que veo la competencia, esto sería... No hay ningún problema. O sea, estamos abiertos a, a los cambios. Lo introducimos según la prioridad en la posición que sea y lo construimos en ese momento. No quiero poner muchos nombres, pero esto sí que sepa es que se llama Product Backlog porque suena mucho en castellano, sería la pila de producto, pero nadie dice la pila decimos el, el backlog normalmente. Ok, entonces eso es lo que necesitamos para arrancar el proyecto, por lo menos un backlog inicial, por dónde empezamos, qué es lo que tenemos claro que sí o sí tiene que estar. Y como nos organizamos dentro del proyecto, muy de una visión muy desde arriba, que luego mis compañeros de Novatec van a profundizar bastante más, creo yo, vamos a arrancar cada sprint haciendo lo que se llama una planificación, que simplemente es, oye, de todas estas bolitas, de todas estas características, en dos semanas que somos capaces de tener terminado? Entonces, tenemos una conversación, una discusión y a lo mejor decidimos como equipo con el cliente que estas tres prioridades tuyas somos capaces de, de tenerlas terminadas. Nos ponemos a construirlas, empezamos a hacer la web y al acabar el sprint lo que vamos a hacer es enseñarlas. Hacemos lo que se llama la revisión del sprint y lo vemos absolutamente terminado o sea veríamos a lo mejor algo así imagina que de la web lo que más me importa es ver tener una home y ver por ejemplo los horarios porque yo creo que los horarios es muy importante para la gente bueno pues ya podría verlo porque es muy importante el poder verlo físicamente digamos producto terminado pues acordaos porque nos vamos a equivocar vamos a meter la pata entonces yo quiero que eh, digamos recibir ese feedback o entender en qué puntos no, no no es exactamente lo que queríamos cuanto antes, cada 15 días. Cada 15 días vamos a poder recoger el rumbo. No significa que yo lo haya hecho mal. A lo mejor simplemente el cliente cuando lo ve dice, anda, pues fíjate, ahora que lo veo me doy cuenta que en lugar de mañanas y tarde sería mucho más útil ver el horario de cualquier otra manera. No pasa nada. En el siguiente sprint lo arreglo y te lo vuelvo a enseñar. O sea, esto nos permite ir, digamos, cambiando de idea a partir de datos reales o a partir de ver el producto terminado, no simplemente especulaciones en un diseño, ¿no? Vale, entonces, revisamos el sprint, antes de, para iniciar o al iniciar el siguiente tendríamos la planificación del siguiente sprint, y entonces diríamos, vale, pues nos habíamos quedado aquí en el backlog, ahora podemos, a lo mejor, se nos han ocurrido unas ideas nuevas y somos capaces de hacer estas cuatro cosas. Eh, si veis, hemos ido completando un poco más la web, ahora aparte de home y de horarios, pues hemos añadido las disciplinas, hemos añadido aquí a la derecha un poco las redes sociales. Y justo entonces, otra vez Pedro Sánchez, el 14 de marzo, eh, estado de claro. ¿Cuáles son las ventajas de haber trabajado de, de esta manera? Eh, ¿Qué pensáis? Aquí os voy a pedir que entréis un poco en el chat y me digáis qué se os ocurre. Incluso independientemente del coronavirus, incluso si no tuviéramos coronavirus, ¿veis alguna ventaja de haber hecho el, el producto así? ¿Nadie se anima? Más entretenido si lo contáis vosotros que si lo cuento yo. ¿eh? La web ya está montada, o sea, es verdad, ya tenemos producto. ¿Terminado o no terminado? Nunca terminamos, siempre podíamos ir añadiendo nuevas cosas, pero por lo menos tenemos algo listo, que oye, la home, los horarios y tal, ya están. No comprometemos el proyecto entero, tenemos algo, pase lo que pase, exactamente, o sea, en cualquier punto del proyecto eh, yo voy a tener un producto listo. Se ha priorizado con todo el equipo, eso sea, es otra de los problemas que tenemos muchas veces, no, no priorizamos, parece que o está todo o, o el producto no sirve, y no es así. Hice lo más valioso que podía hacer. Puedes empezar, al menos, exactamente. No sé si habrá mucho o poco, pero lo que hay es lo que nosotros mismos hemos decidido que era lo más importante. ¿eh? Lo que se ha, ca que ha caído fuera es una renuncia, digamos, eh, deliberada. ¿no? Damos pasos más seguros, exactamente. Podemos avanzar más fácilmente. Siempre es más sencillo tomar una decisión pequeña y implementarla que tener a, a priori, a lo mejor, que que definir todo el proyecto en abstracto, que es una cosa bastante complicada. ¿Sí? Eh, más cosas, el cliente realmente es dueño de su producto, o sea, el cliente es el que decide en cualquier momento, oye, hasta aquí, igual inicialmente pensábamos que necesitábamos hacer pues, un montón de 25 cosas en 12 sprints, pero llega el sprint número 7 y, y decimos, oye, pues es que ya mucho me vale. Con lo que estoy viendo hasta ahora, yo creo que ya, ya es suficiente. Puedes cortar el proyecto de manera anticipada, de hecho con Scrum muchas veces pasa eso, que los proyectos terminan antes de lo que teníamos entre manos porque una vez que lo vemos decimos, suficiente. ¿no? Se puede pivotar exactamente, o sea, llegamos aquí, hacer sprint y de repente, ostras, pues ahora lo que más me interesa es que la gente pueda... Eh, asistir a clases online entonces quiero que me lo integres con algún tipo de herramienta online para bailar desde casa perfecto, no hay ningún problema, lo siguiente que se mete en el backlog y lo siguiente que hacemos en el próximo eh, sprint ¿Sí? vale, ¿y si podríamos seguir aquí <risa> o sea, hay mejoras eh, económicas, mejoras de, de todo tipo no pero vamos a seguir avanzando un poquito más porque bueno, en realidad eso es Scrap ¿no? ya está, eso es todo amigos pues no, esa es la parte, digamos, más incluso fácil de Scrum. Entender esto y hacer esto es sencillo. Eh, ¿Por qué entonces, según mi experiencia, muchas empresas que se supone que hacen Scrum pero no lo hacen o que se supone que han implantado enfoques ágiles y luego cuando vas allí realmente te das cuenta de que, de que no ha cambiado nada? De que sigue siendo la misma mentalidad tradicional un poco disfrazada ¿no? de, de modernidad. Pues porque Scrum realmente supone un cambio, sobre todo, de mentalidad. Es un cambio de chip en la gente. O sea, es concebir los productos de una manera distinta. ¿no? Y entender que mi contribución al proyecto también es distinta. Es una manera diferente a lo que se había considerado. ¿Por qué? Os voy a dar solamente unas pinceladas. Vale, en primer lugar, los equipos de Scrum, los equipos de proyecto, tienen una serie de características que son un poco distintas a los equipos tradicionales. ¿no? Son equipos sobre todo que se llama multidisciplinares y autoorganizados. ¿Qué significa eso? Eh, si vas a hacer una reforma en tu casa, imaginar, o lo más habitual es que tú tengas eh, un albañil, un fontanero, un electricista, alguna persona por encima que está coordinando la obra, entonces... Este coordinador le dice a cada uno qué es lo que tiene que hacer, le dice al electricista, pues tú vienes de lunes a miércoles, tienes que poner por aquí los cables, el electricista va, a poner los cables y se olvida y desaparece. O muchas veces el electricista te ha dicho que va a ir el lunes, no puede ir porque está liado con otra obra que todavía no ha terminado, entonces nos deja todos paralizados. Este sería un equipo, digamos, antiágil. Lo que se trata de promover en los equipos Scrum es, nosotros necesitamos que en el equipo haya todo el conocimiento suficiente como para desarrollar íntegramente el producto, o sea, yo necesitaría un albañil, un fontanero, un electricista, un pintor, que estén, a ser posible, dedicados full time a mi proyecto. El estar a mil cosas a la vez es la mayor pérdida de productividad que existe. Tener a, a la gente asignada a siete proyectos dedicando huequecitos a cada cosa. ¿no? Entonces, aquí intentamos tener un equipo eh, full time dedicado al proyecto, lo terminaremos mucho antes y mucho mejor. Y además tiene lo que se llama responsabilidad compartida sobre lo que se hace. O sea, mi misión es que tu casa salga bien, tu reforma salga bien. No que los cables salgan bien porque soy el electricista. O sea, estamos colaborando continuamente y cada persona hace cada día lo que haya que hacer para que la obra termine. O sea, que tú tengas tu especialidad, pues si, por ejemplo, no sé, tienes que desescombrar, oye, que todos podemos bajar, sacos de escombros no tiene por qué hacerlo el albañil. O la electricidad fina, la real electricista, pero si hay que poner focos, pues todos ayudamos. Si yo en algún momento no tengo nada de lo mío, supuestamente, soy el pintor y todavía no estamos pintando, arrimo el hombro y me pongo con cualquier otra persona a echarle una mano, a aprender de lo que está haciendo, cómo te puedo ayudar. O sea, tratamos de, de que en lugar de tener misiones individuales, la misión compartida de todos sea que esté... Sprint inicialmente salga lo mejor posible. Pero se construyen unos entornos mucho más colaborativos, no hay o sea, asignación de tareas individuales, a mí solo me importa lo mío, sino que mmm, la gente realmente coopera muchísimo más. ¿no? Y además, no me quiero meter mucho aquí, pero son equipos autoorganizados, o sea, no hay jefe de proyecto para que os hagáis una idea. Esto es una cosa que choca y en muchas empresas cuesta un poco a ver cómo lo hacen. No hay nadie que tenga... El, el, el control absoluto del proyecto nadie le dice a nadie lo que tiene que hacer nadie eh, es la cabeza de turco si algo sale mal, o sea, aquí lo que tratamos de promover es que las responsabilidades de todos estamos aquí todos por igual ¿no? entonces existe por supuesto una serie de mecanismos para que el equipo pueda funcionar de esta manera, pero ellos tienen muy claro qué es lo que tienen que construir entonces nos autoorganizamos para conseguir ¿sí? bueno, del tema de los equipos podríamos hablar mucho más quizá luego mis compañeros van a profundizar un poquito más, pero voy a eh, decir un par de características más de, de, de los equipos Scrum. Otro, otro punto muy importante es que existe transparencia absoluta sobre lo que se está haciendo, o sea, no sé si visteis estas fotos cuando salieron, pero lo que tratamos de evitar es esto. O sea, es la misma foto, pero vista desde dos puntos de vista distintos. ¿no? En los proyectos muchas veces pasa eso, no todos tenemos la misma foto de lo que está sucediendo. Eh, el jefe tiene una película, la persona que está debajo tiene otra, nadie sabe muy bien cómo va, o el único que tiene la visión global es el jefe del proyecto. Todos los demás, oye, yo hago mi parte y ya me dirán si está bien o está mal, o me da igual. Aquí no. Aquí lo que se busca es que exista transparencia para todos los participantes. Todos tenemos muy claro en cada momento el estado de lo que estamos haciendo. Por eso se utilizan muchas veces este tipo de, pa de paneles en, en las paredes, en las cuales en columnas ponemos en etiquetitas, en este caso por ejemplo, sprint, pues en esta columna ponemos una etiqueta para cada una de las cosas que en principio pensamos que somos capaces de terminar en este sprint. Lo vamos moviendo hacia la derecha en progreso, pues en este momento cuando yo vaya a iniciar una tarea, lo muevo y ya todo el mundo sabe que esto está iniciado y que lo tengo yo. En este caso utilizaban una, segunda, una tercera columna que era en, en review, estábamos revisando, y dan terminado cuando está terminada. Y esto es público, o sea, cualquiera que pase por delante, yo no hace falta que me pregunte, oye, ¿cómo vais? ¿Cómo tal? Bueno, lo puede ser. Esto está sin empezar, esto está a mitad, esto está hecho. Si queréis, hablamos en cualquier momento, pero no hace falta esos status report o reuniones larguísimas de seguimiento. Progreso transparentes. Y um, otra característica además es, antes lo habéis mencionado alguno, la mejora continua, me parece que alguien en el chat la chat había puesto, más. esto es súper importante para los equipos ágiles. Ellos reservan siempre un espacio al terminar cada sprint, en lugar de para trabajar, más bien para reflexionar en cómo hemos trabajado. De a ser posible salimos del entorno de trabajo, como estos de aquí, que se han ido a tomar un café, incluso con unos bullitos, hoy en día ya es más así, ¿no? tiene que ser más eh, virtual, en la mayor parte de los casos. Pero lo importante es que continuamente nos paramos a pensar, que es una cosa que en muchos proyectos ni siquiera tenemos tiempo. Nos juntamos todos y oye, ¿qué cosas nos gusta de cómo hemos trabajado en el sprint? ¿Qué cosas no nos gusta y querríamos cambiar? Eh, ¿Dónde tendremos que incidir más? Desde todos los puntos de vista, o sea, en técnicas, en herramientas, en comunicación entre nosotros, en relaciones personales, eh, que Incomodidades o qué cosas hay en el proyecto que te hagan sentir a lo mejor mal en cualquier sentido, ¿no? y, y sobre todo, muy importante, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? O sea, si, no, si nos quedamos ahí, pues un paño de lágrimas, terapia, de grupo, etcétera, pero no, no cambiamos mucho. La idea es salir de estas mini reuniones con acciones claras. Oye, a partir del lunes vamos a hacer esto y esto de manera diferente. Que así es como realmente conseguimos la mejora continua, ¿no? Si desde el principio del proyecto vamos continuamente, digamos, afilando el hacha, un poquito. Entonces, tienen que ser equipos también, pues, autocríticos, con capacidad de, de reflexión y con, con coraje, que es otro de los valores de Scrum, con coraje para decir las cosas a la cara. No tenemos que tener ningún problema si opinamos que hay algún aspecto de nuestro trabajo que no estamos haciendo bien o que podemos hacer mejor, ponerlo encima de la mesa, lo charlamos entre todos y decidimos qué es lo que vamos a hacer. Pues muchas veces, esta forma, este cambio de chip, el no tener miedo a equivocarse, el tener transparencia absoluta, el, eh, la autonomía absoluta a la hora de organizarnos, nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Este es el listado de cosas que hemos decidido entre todos que íbamos a hacer. Coge tú, lo que mejor vayas a contribuir. Todas estas cosas son las que más cuentan. ¿no? Y sobre todo, eh, esto. La confianza es la base de, de los equipos ágiles. O sea, tenemos que tener... Confianza primero en nosotros mismos y luego en todos nuestros compañeros. Yo tengo que estar completamente segura de que todos estáis empujando lo más fuerte que podéis, quiero decir, que nadie se está escaqueando. Si en el momento que yo sienta que a lo mejor yo sí que estoy dando de mí todo lo que puedo y estoy haciendo la mayor parte de, pues de las tareas dentro del sprint y demás, y yo siento que los demás... No, no están también dando lo máximo que pueden de ellos, voy a perder la confianza y una vez que se pierde la confianza en el trabajo esto es como en la vida, luego es muy difícil de, de, de reactivar ¿no? entonces el cliente tiene que confiar que el equipo realmente está haciendo todo lo que puede el equipo tiene que confiar en que el cliente realmente les está guiando en una buena dirección, y si nos ha dicho que hagamos esto en la web es porque bueno, él sabe que esto nos va a ayudar a construir el mejor producto posible entonces hay que trabajar mucho en construir estos entornos de confianza por supuesto, en un proyecto tradicional, si confiamos unos en los otros, mejor. Pero en un proyecto ágil no es, un, es, no es una opción. Si no confiamos unos en otros, va a ser muy complicado. Que esto. Bueno, y esto, baño rapidísimo. Ahora mis compañeros van a profundizar un poquito más. Eh, luego de de más... Si tenéis alguna pregunta ahora o si queréis que las sigamos al final, cuando ya hayamos visto todas las presentaciones, y podemos hacer un poquito de, de. Bueno, pues gracias. Dejo de compartir. Muy bien, Teresa. Muchísimas oh. gracias. para vale, aquí dice: ¿utilizáis alguna herramienta digital de Flow? Herramientas en, bueno, en muchísimas, baratas, caras, gratis. Eh, Flow puede ser. Antes más para Kanban que Scan. Eh, yo uso mucho trillo, que la conoceréis, ¿no? Os pongo aquí, es súper sencilla, súper... ¡Uy, trillo he puesto! Tres, <risa> ¿vale? Yo, de todas formas, soy muy, muy fan de los paneles físicos. Ahora ya lo sé que es muy complicado, que estamos todos en cada una de nuestra casa, pero cuando se puede, estás en una oficina, no tiene nada que ver la sensación de levantar la cabeza y que te esté y anda la cara, que esto está todavía sin hacer, que tener que hacer el acto deliberado de entro login, a ver cómo va. Es mucho mejor eh, físico, ¿no? Además, ves cuando un compañero se levanta y mueve una tarea, ah ya lo has terminado! Pues generamos conversaciones que si no, una herramienta no te a mí me, me, me surge una duda, ¿qué pasa cuando tu parte depende de que otro haga la suya? Dices fuera del equipo, cuando tenemos dependencias externas. No, incluso dentro del equipo puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí claro, puede pasar. Eh, de hecho, por eso se trata de que la, sea un entorno absolutamente colaborativo y transparente. Eh, nosotros decidimos como equipo, oye, de todo esto que nos estás pidiendo creemos que estas cuatro cosas somos capaces de hacerlo. Nosotros mismos decidimos pues hay que trocearlas, hay que partirlas a lo mejor un poquito más, oye, habría que hacer aquí, aquí, aquí. Y cada día todos los, eh, nos vamos a juntar todo el equipo 15 minutitos para ver, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué está terminado? Eh, dónde hay que meter caña? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién está bloqueado? Y nos vamos, digamos, complementando. Si claro, yo coordinación... de alguien, lo sabremos todos. Y entonces todos los días diré: Oye, mira, que es que depende, esta tarea depende de, de que esta esté terminada. ¿Te puedo echar una mano para terminarla antes? Sí. Claro, la coordinación es fundamental. Sí, sí, y el, y el espíritu colaborativo. O sea, si la idea es: Yo me voy a quedar aquí sentado, sin hacer nada, porque mi tarea de, depende de otra que está haciendo Fulanito y cuando termine ya me avisará, ahí, bueno, vamos. <risa> Hay un equipo Scrum lo va a tener un poco un poco más complicado. ¿no? Genial bueno, pues si alguno quiere hacer una pregunta o si queréis lo dejamos a, al final eh, ¿Sí? o utilizar el chat, lo que lo que queráis, ¿vale? Si queréis ¿Sí? pasamos por eh, mantener un poco el tiempo con la siguiente, que ¿Sí? es Miguel. el siguiente ponente, es Miguel Ruiz. Eh, Miguel, estás por ahí, ¿verdad? Sí, te veo. Sí, eh, bueno, en, eh, perdona, en principio sería primero <risa> Fabiola porque va ah, relacionada vale. con la charla de, de Teresa. Vale, perdona, sí. es que me lo han dado entonces. Nada, pues, sin pues, problema. Empezamos con Fabiola, sin ningún problema. Voy a presentarte Fabiola un poco. Eh, Fabiola nació en Granada, estudió informática en la Universidad de, de Granada. Eh, con espíritu emprendedor siempre intenta llevar eh, un proyecto personal en paralelo con su trabajo diario. Ha trabajado en diferentes sectores como la administración pública, turismo, el e-commerce. Eh, durante la crisis decidió irse a trabajar a Holanda y allí ha, ha estado viendo durante tres años. Hasta que el Perfect Flow eh, llamó a su puerta. Lleva eh, camino de cuatro años trabajando en Novatec, la empresa Novatec, donde compagina el desarrollo de software con la práctica en metodología ágil. Hola, bueno, Fabiola, cuando tú quieras. Adelante. Eh, hola. Eh, bueno, eh, yo voy a continuar con, con eh, lo que ha presentado Teresa. Eh, en, ay, espera, voy a compartir la pantalla lo primero, que no se me olvide. Es Está. Vale, ¿podéis ver la pantalla? Sí, ¿no? Eh, voy a continuar con, con el tema que ha presentado Teresa, eh, pero desde una forma un poquito más práctica. Eh, voy a comentar cómo nosotros aplicamos Scrum en nuestra en nuestro trabajo diario. Y bueno, quería comentar un poquillo, porque lo ha sacado ella en en su charla, eh, y porque además tampoco tengo un slide para presentarme a mí misma yo eh, mi primera experiencia con scrum fue cuando estuve trabajando en Holanda en la empresa que estuve allí eh, cuando llegué pues ah, me contaron de la empresa tal sí nosotros aplicamos scrum y para el desarrollo y demás pero en realidad el scrum que hacían era simplemente tener una daily por las mañanas eh, de qué haces, qué no haces. Entonces, como decía Teresa, esto es eh, un Scrum eh, disfrazado. <risa> La idea del Scrum no es tener el titulillo de que soy una empresa ágil, sino que al final eh, todos estos procesos que llevamos a cabo en el día a día eh, y demás se vea reflejado en, bueno, en el ambiente de trabajo, en los resultados del proyecto y, y en todo lo que, lo, que podamos, eh, en lo que trabajamos en el día a día, al fin y al cabo. Entonces... Eh, bueno, eh, la presentación que tengo preparada, eh, algunas cosas la ha comentado Teresa, así que pasaremos un poquito más rápido, es eh, qué es Scrum, eh, así en general, qué artefactos tiene, los roles de las personas en Scrum y al final el, la parte eh, diaria del proceso, pues que son las reuniones. Entonces, empezamos con Scrum. Eh, es un marco de trabajo para desarrollo ágil de bueno de software o de cualquier de cualquier tarea. La idea básica de este, de este marco de trabajo es eh, que no pase mucho tiempo desde que se habla con el cliente para, para saber lo que tenemos que hacer hasta que le entregamos el, el producto y al final hay malentendidos. Y... Y bueno, el cliente al final está insatisfecho con lo que hemos hecho, ha sido una pérdida de tiempo y demás. Entonces, en lo que se basa es en, en hacer ciclos eh, secuenciales de mis desarrollos en los que obtenemos, obtenemos un, un producto funcional al final de, del ciclo. Entonces, eh, en Scrum podemos eh, tener elementos físicos entre comillas, porque, bueno, no podemos tocar, pero son elementos que, que obtenemos eh, al aplicar Scrum. Por ejemplo, Teresa comentó aquí, tenemos el Product Backlog, es el, el, eh, todos los requisitos que va a tener nuestro producto, que puede variar durante el tiempo, pero es el eh, todos los requisitos del producto completo. Luego tenemos aquí una parte muy importante, que es la definición de, de hecho, cuándo una tarea está hecha y cuándo no porque cuando hemos terminado una tarea, la tenemos que haber terminado de verdad, no puede decir, bueno, he hecho una parte, pero la otra falta, y demás. Entonces, esto es una, una lista de, de criterios de aceptación de la tarea, donde se deben cumplir todos para decir que realmente has acabado. Luego tenemos el sprint, que es lo que hemos comentado, que es un ciclo de desarrollo, normalmente dura dos o tres semanas, eh, durante el tiempo que estamos desarrollando, y desarrollamos en ese sprint... Um, una serie de tareas que hemos definido con nuestro cliente. O sea, en ese ciclo de tres semanas vamos a, des a desarrollar dos o tres tareas, o cuatro o cinco, las que sean, y al final del sprint pues deben estar hechas y debe suponer un, un valor añadido para ese, para ese producto, para ese producto que se llama, en este caso, incremento. Ese incremento, pues, es un, un producto um, viable, funcional y que, y que representa pues, el trabajo que hemos ido haciendo en cada uno de los sprints. Eh, luego los roles, por ejemplo, no solamente está el equipo de desarrollo, sino que también está, eh, que se conoce como product owner. Este sería básicamente nuestro cliente, el que no, tiene la perspectiva de negocio, sabe lo que es importante para, para esos incrementos, representa a los interesados, que no solamente es el cliente el interesado del, en, el, en el producto, sino que también puede ser, por ejemplo, el usuario final, puede ser los inversores. Puede, Varias personas, pero en realidad con quien nosotros tenemos contacto y con quien discutimos eh, acerca de, del desarrollo del producto es el Product Owner. Eh, escribe las historias, las historias eh, se llaman historias de usuario porque, es, eh, bueno, podríamos decir que es una funcionalidad nueva, pero son las tareas en realidad de, del Product Backlog. Prioriza, porque como decimos tiene la perspectiva del negocio, sabe lo que es importante y lo que no. Y acepta el trabajo entregado. Verifica que la definición determinada eh, se ha cumplido. Luego tenemos aquí otra figura intermedia que se llama Scrum Master, que es el, la persona que... Eh, Hace de intermediario entre el equipo y el Product Owner. Elimina los obstáculos que pueda haber, si a lo mejor en el desarrollo eh, hay algún problema, no se puede llevar a cabo algo, necesitamos más recursos... pues El Scrum Master es el, la persona que, que gestiona eh, pues, todos este, eh, estos problemas que pueda haber en el, en el proceso de desarrollo. Aplica el proceso de Scrum, eh, planifica las reuniones demás, y demás. Crea buen ambiente de trabajo porque está siempre en contacto con el equipo, eh, bueno se hacen, luego lo veremos, se hacen en reuniones para saber si, si hay problemas internos en el equipo y demás, y gestiona un poco el proyecto. Y luego tenemos el equipo. Um, los equipos de Scrum para que sean eficientes o eficaces. Um, tienen que estar entre tres y nueve personas. Un, un equipo de dos personas, pues a lo mejor no se puede llamar equipo, son demasiado pocos y entonces no, no, no tiene mucho sentido uh, para aplicar eh, Scrum ahí. Y si son más de nueve, eh, también eh, bueno, puede ser un problema porque al final las reuniones se, se alargan en el tiempo, eh, hay mucha diferencia de opiniones y demás es autoorganizado auto eh, en el sentido bueno luego lo veremos en el tema de, de desarrollar las tareas multifuncional para que no, no haya ningún eh, ningún hueco en el desarrollo que diga bueno pues esta parte no la puedo hacer porque no nadie del equipo sabe hacerlo sino que tiene que haber un experto en cada área que sepa eh, o que pueda llevar a cabo todo el trabajo ah, luego desarrollar el producto por supuesto estima el esfuerzo esto sirve para planificar cuántas tareas vamos a poder llevar a cabo en un sprint. El Product Owner nos puede pedir eh, que le hagamos todo el, el producto en, en un sprint, pero nosotros somos en realidad quienes decidimos o quienes tenemos una visión real de qué esfuerzo va a llevar eh, desarrollar esta, esas tareas. Y luego también crear las tareas eh, para dividir. Eh, esto es un dividir y vencerás para poder trabajar en paralelo y demás. Entonces, bueno, aquí tenéis Scrum, súper sintetizado en una, en una transparencia. Esto es eh, el sprint, eh, por decirlo de alguna forma. El sprint empieza aquí, con esta planificación. La planificación entra en juego el Product Owner, el Scrum Master y el equipo. Y deciden eh, qué tareas eh, se van a llevar, eh, se van a desarrollar en ese ciclo de desarrollo. Entonces, de aquí, el artefacto que obtenemos es el, el backlog de ese sprint. Luego empieza el ciclo de desarrollo, como hemos dicho pueden ser dos semanas, tres semanas, dependiendo del tamaño del equipo, del tamaño de las tareas, pues lo decidimos, eso no es un ciclo cerrado. Entonces con este tipo de tareas nosotros empezamos a desarrollar todos los días. Y todos los días tenemos nuestra daily, que bueno, Teresa lo ha comentado muy rápido, pero es una reunión donde todos los miembros del equipo pues dicen qué están haciendo, en qué están atascados, en qué se puede echar una mano y demás. Aquí hemos puesto este, este dibujillo porque bueno la daily no, no tiene que ser un, una reunión, una fiesta, al final es una reunión para que siempre sea en el mismo sitio, que no tenga distractores, siempre se abran los mismos temas, no tiene variación en el, en el, en el contenido. Al final es, habla de las tareas y nada más, para que no, no se pierda mucho tiempo con eso. Y tiene un, un, vamos, Luego le explicamos, tiene un tiempo definido. Luego, cuando ya han pasado los 14 días del sprint, pues... De nuevo tenemos una reunión con el, el Product Owner, el Scrum Master eh, y el equipo para presentar el o para obtener feedback del trabajo que hemos realizado. Si el Product Owner está satisfecho, si se ha cumplido eh, la definición de, de hecho de las tareas y demás. Entonces aquí no, nos validan que el trabajo eh, es el correcto. Y entonces pues, podemos seguir. Y después de, de, esta, de esta review, pues viene la retrospectiva, que es donde nosotros como equipo eh, analizamos el trabajo que hemos hecho, lo que ha ido bien, lo que no ha ido bien, si no hemos terminado cosas en que podemos mejorar y demás. Entonces es una vuelta atrás eh, en el trabajo de esas dos semanas pues para, para analizar cosas y buscar, lo más importante, buscar soluciones eh, a cómo solucionarlas o cómo mejorar el trabajo diario. Entonces, esa es la teoría. Pero luego en la práctica, bueno, hay equipos muy dispares, más grandes, más pequeños. Eh, bueno, eh, a lo mejor reuniones que para nosotros no tienen mucho sentido. Entonces, eh, aquí hemos traído un término japonés, eh, suhari, que se, se aplica para artes marciales, sobre todo técnicas, y nos indica el nivel de, de maestría o de conocimiento que tenemos sobre esa técnica. Entonces, eh, supo, vamos, supongo, cuando empiezas. Eh, aplicar una técnica, estaríamos en el SU, que es, eh, aplico Scrum eh, con los cerrados, lo que me diga el manual de Scrum es lo que voy a aplicar, no me cuestiono nada, hay que hacer una reunión, pues yo lo hago, hay que hacer esto, yo lo hago, hay que hacer tal, yo lo hago, sin pararme a pensar, si en realidad me está ayudando, porque al final aplicar Scrum es eh, conseguir un objetivo, conseguir el objetivo es eh, mejorar tu trabajo diario, ser más eficiente y demás, entonces si en esta primera parte, pues a lo mejor tampoco te estás cuestionando si eres más eficiente o no, tú sabes que tienes que aplicar o hacer esta reunión eh, sin pararte a pensar nada. Luego en la parte J, ja, ya controlamos esta primera etapa, sabemos en qué consiste las reuniones, estamos empezando a ver si realmente eh, necesitamos ese tipo de, de técnicas o no. Y la última fase, que es el RI, aquí eh, ya... Eh, no, no seguimos eh, la norma establecida para, para esa técnica, sino que ya adaptamos nuestra propia, nuestra propia mm, proceso, nuestro propio proceso nuestro proceso al trabajo diario para conseguir eh, una una mejora en ese en ese proceso. Entonces innovamos, eh, añadimos cosas nuevas eh, y todo eso. Entonces eh, lo que viene ahora, voy a explicar cada una de las reuniones de una forma más detallada y voy a explicar en nuestro trabajo diario cómo la hemos adaptado para que a nosotros nos funcione. Bueno, primero eh, nosotros trabajamos con este board. Um, eh, bueno, eh, Scrum trabaja con este board. Eh, con, ha comentado Teresa, hay unas tareas que están por empezar, que sería la del el sprint backlog. O sea, en, en ese sprint tenemos que hacer esto. Esto, bueno, representa un poco que se me ha ocurrido para, para unas vacaciones entonces pues para hacer tenemos que preparar la maleta justo el día que nos vayamos aceleramos con un chequeo médico y revisar el coche esto está sin empezar luego esta parte que ya la hemos empezado que es eh, buscar eh, actividades en el sitio donde vamos sacar una entrada para un concierto que hay allí y lo que ya hemos hecho es reservar el hotel o sea, ya seguro que vamos a ir allí y bueno, nosotros como hemos adaptado esto pues a lo mejor tenemos que añadir unas columnas nuevas si alguna de las tareas tiene que ser revisada por alguien, pues aquí en vez de tener solamente tres columnas, pues metemos una columna más. A lo mejor si hay una actividad bloqueada, también la ponemos en otra en otra columna distinta para saber que esa tarea en realidad está en progreso, se empezó, pero está bloqueada y necesita una, un apoyo por alguien de fuera. Entonces, la teoría es esta, pero en la práctica se puede adaptar a, a como nosotros queramos y sigue siendo eh, un board en nuestro caso. Luego aquí tenemos la Daily scrum que bueno como decía en la empresa donde trabajaba en Holanda pues no, hay un, un miembro del equipo levantaba la mano y decía venga daily eh, a primera hora de la mañana para planificar el día y entonces nos íbamos a otra sala y decíamos ah, pues yo estoy ayer trabajé en esta tarea y hoy voy a trabajar en esta ahí cada uno decía lo suyo pero en realidad mmm, eso no te servía de nada porque al final eh, ni sabía en realidad por qué seguía trabajando en esa tarea, si a lo mejor pasaban tres días y seguía trabajando en lo mismo o tampoco sabía si podías trabajar en paralelo con él y demás, no, no aclaraba mucho. Entonces nosotros ahora, en el proyecto donde estoy ahora, um, repasamos todo el board de arriba a abajo. A lo mejor puedes estar trabajando en tres tareas en paralelo, pero si sigues esta técnica de qué hice ayer y qué, qué voy a hacer hoy, trabajando solamente en una de ellas, las otras dos no se mencionan para nada. Entonces, repasamos todo el board de arriba abajo y decimos cuál es el estado de cada una de las tareas. Si vamos a terminar, cuál es la prioridad para la siguiente, porque las prioridades pueden cambiar en, este, en, en las tareas que tenemos. Y demás. Entonces, ya os digo que se puede adaptar y, y comentar el, el trabajo que se está llevando a cabo diariamente, pero de una forma distinta. Luego tenemos la review. Um, en la review um, se tiene, vamos, presentar eh, el incremento de, de, del resultado del sprint. Lo que hemos terminado en ese sprint... Y, y bueno y preguntar a, a las personas interesadas que hay en la reunión al Product owner o, o más gente interesada como hemos comentado antes pueden ser inversores usuarios finales y tal eh, bueno qué les parece si cumplen los requisitos si si eso era lo que lo que esperaban del trabajo y demás luego también cuando cuando se termina la presentación del producto, pues se echa un vistazo, porque se supone que ya hemos acabado todas las tareas que teníamos pendientes, se echa un vistazo a, al Product Backlog y se incorporan tareas para el siguiente sprint. Eh, y también, bueno, se prioriza porque a lo mejor ha podido haber un cambio y me interesa que hagas una cosa, mañana otra, porque las cosas cambian y entonces pues se tiene que priorizar. Y eso se hace con el Product Owner. Nosotros, en nuestro caso, no se presenta, es software, entonces algunos equipos sí que presentan, bueno, pues si fuera una página web, eh, se mete en la página web, se van dando botones, a ver si hace lo que quiere, lo que no quiere. Nosotros, en nuestro caso, no hacemos eso porque eh, cuando hacíamos estas demos, pues. A lo mejor no, no tenían. Eh, la gente que había allí no tenían la capacidad técnica para para, para comprobar si, si eso, esa funcionalidad estaba bien o no estaba bien. Entonces, lo que hacemos, cada vez que, que, se, que se termina una tarea, se habla con el Product Owner, se dice, mira, ya está terminado, probadlo en un entorno de, de testeo y entonces lo prueban y nosotros directamente en el sprint en el sprint review lo que hacemos es coger la lista esto se ha hecho nos ha hecho funciona además porque puedes terminarlo pensar que todo va bien pero luego que no funcione y a lo mejor en una sprint review de dos o tres horas de reunión no te da tiempo a probar toda la funcionalidad en nuestro caso al probarlo antes pues ya, ya podemos tener un feedback de que eso en realidad es lo que queremos de que no tiene fallo y de que todo funciona como como se como se, como se esperaba. Por pues aquí está. Luego tenemos la planning, que esto es también eh, importante. <ríe> eh, con la planning eh, lo que lo que se obtiene es el, el sprint backlog, lo que se va a hacer en ese sprint. Lo que tenemos que hacer, hay, hay diferentes formas de estimar, uh, ¿Cuánto vamos a tardar en, en desarrollar algo? No tiene sentido que, que incorporemos en un sprint muchísimas tareas si luego no vamos a terminar. Al final también un, un, una parte de la motivación del equipo es que eso, esas tareas sean hayan terminado. Al final si acaban las dos o tres semanas y dice, ah, pues hemos terminado todo muy bien, hemos ¿eh? cumplido el objetivo, el cliente está contento y tal. Si mete 20 tareas pero solo terminado dos o a lo mejor la sensación, aunque esas dos historias tengan mucha, mucho valor de producto, pero la sensación final es que te han quedado por hacer 18 y no, no has terminado. Entonces lo que se hace es estimar las historias. Esto es eh, una cosa muy subjetiva, depende de cada equipo, si el equipo es muy junior, por ejemplo, o no tiene mucha experiencia o se acaba de iniciar el, el, el proyecto y no, no se tiene bueno, la experiencia de, de saber cómo cómo se va a desarrollar, pues eh, va a variar todo. Al final con un equipo eh, ya maduro, que sepa, que tenga mucha visión del negocio, de cómo está todo implementado y, y demás, pues eh, será distinto. Eh, no se puede, una estimación de un equipo no se puede trasladar a otra. Entonces con estas cartas, hay un juego que se llama Scrum Poker, que con estas cartas eh, cada uno tiene las suyas y entonces pues, se lee la historia, se lee en qué consiste la tarea y cada miembro del equipo tiene que votar. Eh, ¿Cómo lo ve él? Pues uno es muy fácil y cuarenta muy difícil, entonces para que la gente no, no se sienta condicionado, pues es a uno, dos y tres y saco la carta y, y con esos valores pues ya se entra en discusión, ¿tú por qué crees que es difícil? Porque aquí puede pasar de todo, como no todo, todos los miembros del equipo tienen la misma experiencia, pues a lo mejor uno lo ve con un uno o con un dos y otro que no tiene ni idea sobre ese tema, pues saca un trece. Eh, no, eh, muy dispar, entonces eh, se tiene que llegar a un acuerdo entre todo, entre todo el equipo para, para acordar cuál es el esfuerzo de esa historia. Luego, cuando ya todas las historias está, están estimadas, pues el Product Owner prioriza eh, según el valor de negocio. Ese valor, pues, eh, Teresa lo ha comentado, hay historias que son súper necesarias, luego otras que son importantes y otras que, bueno, que gustaría tener, pero que si no se tienen, pues no pasa nada. Y... Y ya está, esto puede cambiar y no se puede reestimar. Lo que te parecía difícil al principio del sprint pues va a seguir siendo difícil al final. Y ya con eso, pues ya sabemos la velocidad del equipo. Si un equipo a lo mejor al principio, puede, eh, lo que os digo, dependiendo de la experiencia, puede hacer sprints eh, de 40 puntos y, y al final puede hacer algunos sprints de 100, dependiendo cuando se va adquiriendo experiencia. Eh, se van haciendo más historias, puedes conseguir más, más valor. Y luego, eh, esto se puede ir ajustando, eh, lo que os digo, al principio puedes hacer una historia, luego otra, entonces ya sabes cuántas historias puedes incorporar a tu sprint. Luego aquí hay una gráfica, eh, que esto mide eh, el trabajo que debes haber hecho, o sea, no puedes dejar todo el trabajo para el final, sino que aquí tienes tu gráfica, aquí arriba representa todos los puntos de historia que tienes para ese sprint, todas las tareas que se van a hacer, y eh, teóricamente deberías seguir esta línea para que al final del sprint no te quede ninguna. Si vas por debajo, significa que has hecho más de lo que deberías. O sea, en este punto te quedan menos historias por hacer que eh, la teoría que debería ser aquí o un, un incremento, eh, decremento lineal. Eh, si vas por aquí arriba, pues significa que te quedan más historias por hacer que, que lo que deberíamos. Por eso ahí estáis ahí, asustados. Y aquí, pues, evidentemente, no se han terminado todas las historias. Nos quedan historias por terminar cuando deberíamos estar a cero al final del sprint. Eso se llama bar down chart e indica, bueno, pues, eh, la, el, el progreso del sprint sobre los días para que no lleguen las dos semanas y no nos hayamos dado cuenta de que, de que no hemos hecho nada. Y bueno, esto aquí para saber cuánta, cuál es nuestra velocidad, pues cada cuando pasando tres sprint, porque a lo mejor uno no tiene no no es representativo de, de tu velocidad, pero cuando ya pasan más, más tiempo en el desarrollo, pues ya puedes sacar conclusiones. Y luego tenemos esta parte que es muy importante, que son las retrospectivas. Eh, esto, bueno, al principio te puede parecer un poco uh, no sé, eh, innecesario, ¿no? Porque también si un equipo es nuevo, eh, está ahí, tienes tu reparo en decir que no ha ido bien, a lo mejor lo puedes ver como una forma de apuntar a alguien o, o echarle a la bronca porque no ha terminado una parte o porque la demo ha fallado algo, en fin, un montón de cosas que puedes verlo como, por pues, eso, eh, una, una reunión para atacar al, al compañero de equipo, pero eh, para nada, al final eh, siempre... Eh, tienen la, la oportunidad incluso de dar las gracias a gente del equipo que lo ha hecho muy bien, eh, que a lo mejor en el día a día pues no te para decir, oye, mira que muchas gracias por ayudarme este día, que estaba ahí agobiado con una tarea y al final eh, hicimos el trabajo juntos y, y fue bien y tal. Y luego todo tiene que ser una crítica constructiva. O sea, no es solamente decir esto ha ido mal, esto va fatal, eh, no podemos seguir así, esto es un desastre, sino que son eh, elementos concretos que tú tienes que decir que no han ido bien y luego entre todo el equipo buscar una solución. Y aparte de buscarla, luego aplicarla en el siguiente sprint. También tampoco son todo sobre cosas que han ido mal, sino a lo mejor queremos cambiar algo uh, o se nos ha ocurrido una idea, hemos investigado sobre alguna técnica nueva y la queremos probar, pues se habla con el equipo, si todo el equipo está de acuerdo, pues se, se define y, y se... Y se implementa en el siguiente. Y si, y si funciona, pues ya tenemos una variación de Scrum que a nosotros nos vale y que podemos seguir eh, aprendiendo. Y bueno, que he aprendido? Eso son es diferentes Las retrospectivas son como juegos. o Sí, se, se podría llamar juego. Eh, se hacen muchas... Bueno, metáforas de cómo es, por ejemplo, un barco, si el barco, si el aire te sopla, que entonces son cosas que ha ido bien, si tienes un ancla que te, te retiene, qué es lo que ha ido mal, en fin, hay muchos ejemplos de retrospectivas que nos pueden ayudar a, a darnos cuenta de las cosas que no han ido bien durante, durante el desarrollo y que, bueno, que podemos mejorar si, si todos ponemos de nuestra parte. Y creo que ya con esta hemos terminado. Esto es Scrum, esto es como lo aplicamos nosotros y que nos va bastante bien con ello. Ya está. Si tenéis alguna pregunta, no he seguido el chat, creo que no hay nada de momento. No, de momento no hay. Vale. Pues, Muchas gracias, Fabiola. De no nada, ya puede seguir Miguel. Ahora de tocar. Quito okay. la pantalla. Bueno, si os van surgiendo preguntas, las podéis poniendo en el chat y al final las contestas. Bueno, pues voy a presentarlo a Miguel Ruiz. Eh, Miguel es un apasionado de la ingeniería y el desarrollo de software. Descubrió el mundo de la programación en el 2003 cuando abandonó los estudios de economía y se licenció en ingeniería informática por la Universidad de Granada. Pasó algunos años trabajando en Madrid hasta poder volver a su ciudad natal de nuevo y la parte que más le atrae de su profesión ha sido siempre la técnica, aunque ha desempeñado distintos roles en las empresas por las que ha pasado, como IT Manager, Technical Lead, ha participado en proyectos de industria con la banca, el sector asegurador, la telefonía o la automoción. Y actualmente, Novatec, que es la empresa en la que trabaja, es uno de los responsables de la consultora en la oficina que tiene situada en, en Granada. Por otro lado, la mayor parte del tiempo desempeña su función como back-end software engineer para una de las mayores compañías internacionales de automoción. Así es que, Miguel, cuando quieras. Adelante. Muy buena, ¿me oís por ahí? Sí, te oímos muy bien. Vale. Pues nada, muchas gracias por la presentación. <ríe> Parece que estaba presentando a alguien más importante, pero no. ¿eh? Al final, es todo experiencia. Eh, bueno, gracias por, por vuestro tiempo aquí. Espero que, por ser la última charla, no abandone demasiada gente, ya que traigo algunas cosillas interesantes y experiencias que he vivido que quería compartir. Eh, bueno, mi charla se llama People Wearing Acción. No sé si conocéis el concepto, ahora, ahora lo voy a explicar. Y bueno, uh, por... No voy a entrar mucho más en detalle en quién soy, ya que ha sido una presentación más o menos bien. Eh, pero bueno, quién soy, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Yo, mi profesión es programador, desde, estoy programando desde el 2003, en los últimos 10, 11 años ya de forma remunerada, ¿no? Como, como eso que se dice. Y, y bueno, eso es lo que me gusta hacer. Pero claro, ¿qué pasa? Eh, durante toda mi carrera siempre me, me he ido encontrando ¿no? con la típica frase de... Oye, no toques eso que funciona, oye, no hables con este que está en otro área. No, los típicos problemas departamentales, eh, guerra entre silos, en, silos, departamentos en silos, ya sabéis, ¿no? la competencia entre equipos. Entonces, bueno, me di cuenta de que, de que había algo más detrás de mantener una aplicación o desarrollar un software. Es decir, que la, el, cómo se estaba organizando una empresa o los equipos podía afectar en, en la calidad de ese software. ¿no? Y empecé a interesarme por las personas que estábamos detrás eh, picando código. De ahí un poco también mi rol como, bueno, mi rol cercano a las personas, ¿vale? Actualmente en Novatec entre algún entre otros roles, soy compañero de, de Fabiola en, en, en un proyecto donde mantenemos el backend end de, de un sistema que está conectado a, a, la, a los coches, ¿vale? Todo en la industria del automóvil. Y bueno, no me voy a enrollar más sobre, sobre mi persona. Vamos a pasar lo interesante. Eh, no sé si conocéis el concepto, concepto algunos sí. Eh, Peopleware, ¿vale? Sabéis que tenemos software. Sabéis que tenemos hardware, ¿vale? Pero eso no se hace solo, o al menos todavía, ¿no? Todavía no hay demasiada inteligencia artificial, aunque sí que hay algunos proyectos pilotos haciendo esto. Pero bueno, mayormente el software desarrollado en persona, ¿vale? De aquí el concepto Peopleware. Básicamente incluye todo lo que tenga que ver con, con los equipos, con la gestión de los equipos, con la cultura de, de la organización, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? El concepto se, se, se creó o, o se originó en, en los años... Como, los 80, ¿vale? Bueno, entre los 70 y los 80, y, y fue en el mundo del software, es decir, por eso lo de Peopleware. Lo que pasa es que hoy en día ya se puede aplicar a más de, a más de un área, a más de un dominio, ¿vale? Y bueno, de eso vamos a hablar en, en la charla. Eh, pero primero me gustaría que identificáramos, porque claro, tenemos como dos vertientes ahora, ¿vale? Voy a hablar de, de Peopleware, de management, y el management también ha sufrido algunas transformaciones, ¿no? Ha ido progresando. Entonces... Vamos a identificar primero qué sería un modelo, un modelo tradicional, ¿no? Lo que se ha venido haciendo hasta ahora. ¿vale? A lo mejor algunos de vosotros os van sonando algunos de los puntos que voy poniendo por aquí, ¿vale? Es decir, podemos identificar un modelo tradicional donde empezamos a ver diagramas de Gantt, no sé si todos los conocéis, ¿vale? Eh, metodología encascada. Planes, como decía mi compañera Teresa y Fabiola, no, planes que no se pueden modificar, es decir, yo planeo algo con el cliente, me comprometo con él a seis meses, un año, y cuando llega el año lo que le entrego no tiene nada que ver con lo que habíamos hablado, o de repente ha habido cambio en medio, ¿vale? Bueno, cientos de diagramas uml, miles de emails ¿vale? Cuando tenemos una saturación de email, es que ahí la comunicación está fallando de alguna forma. Nos encontramos con toneladas de documentación a mantener que al final el resultado de esto es que no se mantiene y, y a lo mejor el porcentaje de documentación útil es el 2% y, y es muy difícil de encontrarla. ¿vale? Existen grandes equipos, equipos muy muy grandes, con muchísimos canales de comunicación que están muy jerarquizados, la comunicación es vertical, esto significa el command control, ¿no? comunicación de arriba abajo, orden, mando y poca comunicación hacia arriba para feedback o nueva idea. ¿Y qué pasa? Bueno, pues empiezan las conspiraciones de empleados, empiezan los Juegos de trono y tenemos a personas, a compañeros, compañeras, furiosas, tristes, cabreadas, ¿vale? Eh, bueno, no quiere decir que con que algunos de estos puntos ocurran, ¿no? En la empresa o en los equipos ya es un modelo tradicional. Normalmente son casi todos los que, los que pasan, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para identificar este tipo de modelo. Cuando una persona en una empresa quiere pedir vacaciones, ¿cuántos niveles tienen que aprobar esas vacaciones? su jefe de equipo, el project manager, el CEO, no lo sé, ¿vale? Eh, o no sé, cuando alguien tiene una idea y quiere darle algo que cambie en la cultura de la empresa, es decir, ¿cómo, cómo es esa cultura de, de cambio? ¿Esa idea puede llegar a, a, a implementarla o se la va a atribuir su jefe porque se la cuenta y se quiere poner la medalla, no? Pues todos estos son ejemplos de, de un modelo tradicional, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay esperanza, ¿vale? O sea, decir, hay otras formas de hacerlo. Eh, para, las, para las primeras, que son más orientadas a proceso ya Teresa y, y Fabiola han dado una, una grande introducción a, a agilidad, a Scrum, donde podemos poner solución a, a, cómo, a cómo llevamos el proceso de los proyectos, ¿no? cómo gestionamos los proyectos. Y para las últimas, que tienen que ver mucho con la estructura y la organización de los equipos, ¿vale? tenemos Management 3.0. <coughs> Pero claro, ¿cómo, es decir, cuando hablábamos de equipos eh, multidisciplinares, autoorganizados ¿no? en Agile, ¿cómo conseguimos eso? eso no se consigue de, de, de un día a otro. ¿no? Es decir, no vale solo con, con instaurar Scrum o algún otro framework ágil y echarlo a andar, porque al final lo que, lo, quien lo tiene que echar a andar son equipos de personas. ¿no? ¿Cómo consigues que esos equipos se autoorganicen, que tengan confianza ¿no? que, y que maduren? Eh, pues para eso aparece Management 3.0, ¿vale? que ahora vamos a verlo. Eh, Jürgen Apelo, ¿vale? es un holandés que es el principal impulsor de este, de este movimiento, ¿no? de este tipo de prácticas. Eh, dice que, que la gestión, ¿no? el management es demasiado importante para que solo lo lleven los, los managers, ¿vale? los gestores. Me parece una frase muy, muy importante que siempre la uso en, en este tipo de presentaciones porque la verdad no te lo plantea. ¿no? nosotros, bueno, Yo siempre soy muy técnico y al final te cuesta levantar la cabeza de, del teclado ¿no? y dejar de mirar a la pantalla y decir es que la gestión es que me influye, es que me afecta 100% a mí. ¿Por qué no también compartir esa responsabilidad? ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontramos? No? ¿Cómo ha sido la cultura del management? ¿Cómo ha sido la, la evolución? ¿vale? Eh, bueno, en una primera etapa, lo encontramos en, en el management 1.0. ¿Esto, ¿Esto qué sería? ¿vale? Esto sería cuando... Bueno, yo creo que ya quedan pocas empresas de estas. A lo mejor todavía alguno tiene algún ejemplo. ¿vale? Pero sería cuando hay un... Una persona que es la que dirige todo, Esto ¿vale? es lo típico que nació con la con el taylorismo industrial, ¿no? con la primera revolución industrial en los años 1900, y hay una persona que es el patrón y, y luego todo lo demás, todas las personas están por debajo y los trata como engranaje, es decir, un engranaje me falla una persona, afuera y meto otro, ¿no? y todo va a funcionar igual porque, porque lo digo yo, no, porque mando yo, ¿vale? Entonces sería el, el nivel 1 y viene heredado de eso, de, del taylorismo, ¿no? de, la separa, de intentar separar a la gente que piensa, ¿no? A los jefes, managers, con los trabajadores, ¿no? Que haya ahí un buen foco en medio y, y que se vea muy bien la diferencia, ¿vale? y, y bueno, esto al final está relacionado también con lo que hablaban mis compañeras del de, de modelo en cascada, ¿no? Es decir, planifico, eh, analizo, planifico, hago el desarrollo, implemento, ¿vale? Aparecen los diagramas de Gantt, ¿vale? Aparecen por esta época porque Henry Gantt era colega de Taylor, o sea, que está todo relacionado, ¿Vale? <coughs> Pero bueno, yo creo que ya quedan pocos ejemplos de este tipo de, de empresas, o, o eso espero. Pasaríamos luego entonces a un siguiente nivel, ¿no? Un siguiente, management 2.0, ¿vale? Donde yo creo que están la mayoría de empresas, es decir, empezamos a dar cuenta de que obviamente las personas importan, ¿no? Al final eh, se dice, ¿no? Que el recurso más, más valioso de la empresa son las personas, no, no hay otra, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta de esto, pero todavía las jerarquías no están muy, muy en triángulo, ¿no? Están todavía muy verticales hay una gestión muy predictiva en el que siempre se intenta predecir qué va a pasar ¿no? a, a tiempo vista, ¿no? a largo plazo, y, y todavía la comunicación no, no fluye, no fluye para todos lados, sigue siendo un, un poquito vertical, ¿vale? Pero bueno, ya se están dando cuenta se está intentando madurar hacia, hacia otro nivel, ¿vale? Y es donde aparece el management 3.0, ¿vale? donde lo que se intenta es involucrar a todas las personas, sin importar el rol que tengan, en, en la cultura de la empresa, ¿no? Y, de alguna forma, alinear los objetivos de los empleados, con el de los managers, con el de los socios, con el de los dueños, ¿vale? Repartir esa, esa responsabilidad y tratar de ganar el compromiso de todos. Al final, es, es redefinir el concepto de liderazgo como normalmente se extiende. Un liderazgo más de... Eh, nosotros lo conocemos como servant leadership, un liderazgo de, de, de servir, ¿no? De servir a, a, los, a los empleados, por así decirlo, ¿vale? Al final, es trabajar juntos y, y, y, y alinear esos objetivos que comentaba o incluso descubrirlos, ¿vale? Y obviamente aquí, claro, para conseguir esto lo que tienes es que intentar es mantener la, la, la felicidad y motivación de, lo, de los trabajadores como, como una de las cosas con mayor prioridad. Y bueno, de eso se trata, de, de decir, es muy complicado motivar a de decir cómo motivamos a una persona. Que cada uno tiene, su, tiene sus prioridades personales, ¿no? o, o sus motivaciones. Pero bueno, eh, se trata de incrementar, ¿no? de conseguir que la probabilidad de que eso ocurra sea mayor, ¿vale? De tener gente motivada y comprometida. ¿vale? Y eso, eso es muy complicado. Y bueno, es cuestión de con una serie de, de prácticas, de herramientas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos ¿vale? que, que he traído de los que nosotros hemos implementado y, y sobre todo no parar de hacerse preguntas ¿no? de cómo mejorar esto, de cómo podemos medir el rendimiento, cómo medimos esta, esta práctica que hemos, que hemos integrado en la empresa, cómo podemos recompensar mejor a, a las personas... Eh, no sé si vosotros en vuestra empresa tenéis evaluaciones de desempeño, es decir, una vez al año que te sientas con tu jefe y dices, ¿cómo ha ido el año? Bueno, pues bien, mal, eh, bueno ¿y cómo lo sabes si no has trabajado conmigo? no Pues reemplazar este tipo de evaluaciones de desempeño, eh, en fin, cómo cambiar la cultura de la organización. vale y, y bueno, lo que os traigo, lo que trae Management 3.0 al final es una serie de dinámicas, herramientas, prácticas, talleres, ¿vale? Muy concretos para ir cambiando todo lo que es la cultura de... Eh, he traído como tres o cuatro, no sé si me dará tiempo a todos porque esto es una, una introducción y no me, me podría extender mucho tiempo. vale, Voy vigilando también un poquito de no pasarme y luego al final pues me podéis hacer cualquier pregunta o duda lo que queráis. ¿vale? Entonces el primero que os traigo eh, para mí es uno de los más potentes, una de las dinámicas más potentes y que más me gusta de, del Management 3.0 que son los Delegation Board. ¿vale? ¿Esto de qué se trata? Eh, Básicamente tú tienes un, imaginaros, un, un manager tiene una serie de, de tareas y de responsabilidades, ¿no? Y, y decide que bueno, que quiere probar con esto y que quiere delegarla, quiere delegar algunas de esas responsabilidades, algunas de esas tareas, ¿vale? Pero claro, qué pasa? Hay, lo, normalmente lo, lo, los managers ¿no? tienen como un poco de miedo a perder el control porque eh, de, como que pierde poder, ¿no? Al delegar o al compartir sus responsabilidades. Y por otro lado tenemos al equipo, a la gente más creativa o más visionaria. Que, que se lían en cómo, en cómo coger esas responsabilidades. ¿vale? Entonces, esto es lo que este board, este tablero, lo que trata es de poner un poco de orden en eso. ¿vale? Entonces, eh, nos encontraríamos como con siete niveles de delegación. ¿vale? Imaginaros eh, que yo quiero delegar una tarea, una responsabilidad, vale y me encuentro con siete niveles, siete tipos diferentes de delegación. ¿vale? Eh, voy a poner un ejemplo para que no nos perdamos, que esto es muy teórico. ¿vale? Esto, esto es un caso real de, de mi unidad, donde... El, el Unilead, ¿vale? Arriba a la izquierda veis vista como Unilead, ¿vale? Es un tipo de manager, un tipo de responsabilidad, donde en un principio eh, vamos a delegar el hecho de aprobar las vacaciones, por ejemplo. Fijaros ahora mismo en la, en la primera fila. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? O dinámicas, porque al final esto hay que hacerlo más, una, más de una sesión, ¿no? El manager, el manager decide, como decía, delegar la aprobación de vacaciones. Se junta con su equipo al que se va a delegar esa responsabilidad, ¿vale? En una reunión, dos, ¿no? las que hagan falta y entonces existe una serie de, de cartas, que la veis ahí arriba, en la cabecera, con los siete niveles. ¿vale? El primer nivel sería el, el, el extremo del manager, donde el manager o el jefe o, o, o el que tiene la responsabilidad, eh, él lo decide, lo implementa y simplemente se lo cuenta a los demás. ¿vale? Ese sería el extremo. ¿no? Eso sería como el manager 1.0 vale En el otro extremo estaría el, el, la persona que recibe esa responsabilidad, que simplemente coge esa tarea y la hace. Luego, si quiere, bueno, dice algo, informa lo que sea. ¿vale? Lo tiene totalmente delegado. Y entre medias tenemos los, los niveles en el que, en el nivel 2, el, el manager eh, decide y luego informa. vale En el nivel 3, primero consulta a la persona y luego decide. En el nivel 4, es un acuerdo al 50%. Bueno, y así va en el 5 y el 6, pues justo lo contrario. no El 5 sería, el, el manager puede aconsejar al empleado y él lo decide, y en el 6 el empleado decide y se lo comenta al manager. ¿vale? Es, un, es una herramienta com, ¿vale? es complejo el llegar a entender, yo en las primeras experiencias así que las sesiones eh, se nos enroscaban un poquito porque es complicado, porque lo que se trata es, estos son al final, siempre se dicen que se aprende mejor con juego y esto no deja de ser un juego en el que tienes una, estas siete cartas, te juntas con tu equipo, cada uno tiene su barajilla de siete cartas. Y cada persona se pone en el lado del manager, donde, oye, yo quiero delegar el tenés que aprobar unas vacaciones, ¿vale? Y entonces, por ronda, se va sacando lo que cada uno piensa, ¿no? Pues yo a lo mejor pongo, oye, pues yo creo que el 4, yo el 5, yo el 6, el 7. Y lo que se trata de llegar a un consenso y argumentarlo, ¿vale? Pues yo con, con la unidad llegamos al consenso de que el nivel 7 era lo idóneo para las vacaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me da igual cuando se coja las vacaciones, es decir, las coge... Cuando mejor le viene, discutida obviamente con su, con su equipo de trabajo, si, si hay alguna entrega o algo, pero no tiene que pedirme permiso, ni pedirme consejo, ni avisarme. Se la coge y punto. ¿Vale? Lo mismo tenemos otro ejemplo, por ejemplo, con eh, trainings y, y conferencias. ¿no? Es decir, ¿cuándo hay que hacer, cuándo puedo ir a una, confer una, a una conferencia o a, un, a una formación? ¿Vale? En este caso, llegamos al consenso de que el nivel más adecuado era el 4, Eso significa al 50%. De 2. Sí, eh, Debería ir de a una conferencia que tuviera sentido con su trabajo, ¿vale? no cualquier conferencia de cualquier tema. ¿no? Por otro lado, a lo mejor a mí me interesa que vaya más a una conferencia que está más relacionada con el trabajo. Entonces, bueno, esto al final se tiene una discusión y llegamos al acuerdo de que para asistir a una conferencia estuviéramos al 50%, que nos llegáramos a un acuerdo entre los dos. ¿vale? Hay muchísimos más ejemplos. Estas son cosas muy básicas de, de responsabilidad. Algunas no tendrían ni que estar aquí, pero sí que me parecían buenas para, para ponerlas de ejemplo. Eh, sí que os, os lo recomiendo que, que aunque no podráis no sé si, si tenéis oportunidad de implementarlo en vuestras empresas, pero que lo probéis con algún equipo o incluso con amigos, ¿no? porque eh, sí que, algo que es una práctica que irrumpe mucho, que, que rompe con, con, con la jerarquía y rompe con, con las actuales responsabilidades de, de los jefes. ¿vale? Luego si tenéis dudas o lo que sea me, me vais preguntando. <coughs> Vamos con la siguiente. Otra cosita que nosotros usamos ¿vale? son los calendarios Nico Nico, calendarios de la felicidad que también se conocen donde eh, cada persona cuando abandona su la oficina o, o, o termina de trabajar en casa o donde esté pues simplemente pone un, un smile una carita vale usamos tres colores verde azul y rojo para identificar en qué estado de ánimo terminamos el día vale Habréis visto esto mucho ahora en los aeropuertos, ¿vale? Es decir, esto, los calendarios de felicidad estaban antes, ahora lo que se usa es estos colores, ¿no? Con los tres botones, verde, azul y rojo, ¿no? Cuando sales de los lavabos para ver si qué tal te ha parecido la limpieza de los lavabos o el servicio de algo, se si usa mucho para recoger feedback, pues esto igual. Lo usamos para recoger eh, información sobre el estado de ánimo de, de la gente, ¿no? Entonces, bueno... Esto te da mucha información. De hecho, ahora también estamos trabajando con una herramienta digital porque, obviamente, con esto del coronavirus pues, hay que adaptarse y ser ágil. ¿verdad? ¿Y qué, qué, qué nos da? Pues mira, podemos identificar patrones, podemos identificar eh, tendencias. Esto, esto es del año, creo que este es del año 2018 o 2019, ¿vale? llevamos casi todo el año ahí, entonces, pues bueno, puedes ver el estado general, ¿no? o si incluso con, con la línea roja, ¿no? que sería que, que alguien se va a mosca, o se va triste, o se va frustrado del office, si ves que esa línea está sobrepasando las otras dos, que joder, es que algo va realmente mal. Al final, no olvidemos que la felicidad es algo muy subjetivo, ¿no? y, y no todo el mundo tiene que estar súper feliz, ¿vale? pero sí que es verdad que cuando a lo mejor a la mayoría de gente está, está cabreada, ¿no? O, o se va poniendo la cara roja, Así que pasa algo, ¿no? Y es una buena forma, al final un radiador de información y una buena forma de, de identificarlo, ¿vale? Como decía, se llaman calendarios Nico Nico, llevamos ya muchos años usándolos si, y si alguien se anima o, o está interesado en, en saber más, pues nada, que contactéis con nosotros. Venga, vamos por otra. Las Kudo Cards. Eh, estos son, ¿vale? Al final se trata de hacer un reconocimiento público y por escrito a algún compañero o compañera ¿no? sobre algo que algún trabajo que, que le ha salido bien o algo que le ha costado trabajo o algo que se ha decidido hacer. ¿vale? Y bueno, son, al final son pequeños gestos de gratitud que, que lo que hacen es aumentar la motivación intrínseca de, de, de, de los equipos ¿no? y, de la, y de las personas. Y, y el hecho de que sea un reconocimiento público, pues, pues más todavía. ¿vale? Eh, también, es, por otro lado, ¿vale? de otra perspectiva, lo bueno es que aquí no hay niveles, ni hay jerarquía, es decir, el cudo se da de, de, de tú a tú, de para a par, es decir, da igual el rol que tenga o la responsabilidad que tenga, o sea, cualquiera es libre de, de agradecerle a alguien algo o de, o de darle un feedback, ¿no? O de darle buena por algo, ¿vale? Entonces nosotros lo escribimos, lo dejamos por escrito y tenemos varios muros por la oficina donde vamos pegando, ¿no? La, este reconocimiento, ¿vale? Eso, bueno, al principio empezamos así y lo hemos ido evolucionando, ahora tenemos, como podéis ver ahí, tenemos un, como un buzoncito sí, sí lo estáis viendo, sí, eh, donde lo que hacemos ahora, lo escribimos, lo metemos ahí y, bueno, antes del coronavirus, pues nosotros los, todos los viernes nos juntábamos a desayunar, sacábamos el buzoncito, sacábamos la, las cartitas, las leíamos allí y, bueno, y dábamos nuestro aplauso y, y nuestro ánimo, ¿no? Y la verdad que, que, que súper bien. Venga, vamos por otra. Los mapas personales. Eh, esto es otra, otra dinámica, otra actividad es muy recomendable cuando alguien nuevo viene al equipo o cuando es un equipo que está recién formado y necesita, necesita coger confianza. ¿vale? Al final se trata de eso, de mejorar la, la colaboración. Y, y para mejorar la colaboración y la confianza es que eh, no veo otra forma que no sea el, el conocerte un poquito mejor con tu compañero. Muchas veces es que estamos trabajando siempre al lado uno del otro y, y te das cuenta de que, es que no sé qué hace en su, en su tiempo libre, es que no conozco nada de su vida. ¿no? Se trata de eso, de aprender un poquito de, de la otra persona de tu compañero, de la historia de su vida... Y para eso usamos los, los mapas personales, que no dejan de ser mapas mentales. No sé si alguno había usado esta herramienta, donde tú tienes una idea en la cabeza y con un mapa mental pues, puedes la pones como raíz de ese mapa, ¿no? Y empieza a expandir sus raíces, su hoja, y empieza a desarrollar esa idea, ¿vale? No deja de ser una, una implementación de mapa mental el ¿Cómo lo usamos nosotros? Pues bueno, en el centro ponemos el, el nombre de esa persona. Hay, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Se puede hacer en parejas se puede hacer cada uno desarrollando su mapa personal y luego presentarlo, hay muchas formas, ¿vale? Pero bueno, básicamente se pone el nombre de la persona o una foto o un dibujo, lo que sea, en el centro y se suele hablar de, de, los, de esos nodos, ¿no? De la familia, de los hobbies, mi tiempo libre, de mi trabajo, ¿no? Por qué empresa he pasado, qué roles he tenido, qué logro, lo que se quiera compartir. Aquí no hay, no hay aquí sí que es verdad que no hay una regla, cada uno habla de lo que, de lo que le apetece. ¿vale? Pero bueno, es, un, es, un, es una plantilla, ¿vale? De trabajo, de, de tu... De tu, eh, de tu estudio, de tu casa, donde vives, por donde veraneas, no sé, tus objetivos, tus valores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué valores son prioritarios para ti? No sé. Pues a mí me motiva que la empresa sea sostenible, que, que siempre sea algo nuevo, ¿no? A mí, a mí me motiva que, que no haya demasiado cambio, no sé. Puede hablar de tu amigo, ¿vale? Se trata un poquito de, de darte a conocer. Personal Maps, también muy muy bueno. Y, y bueno, eh, no me voy a enrollar mucho más, llevo ya 20 minutillos. Estos son algunos de los libros que he leído que sí que recomiendo si os interesa este nuevo modelo de liderazgo, ¿vale? En el management. Eh, en español solo tengo estos dos de Javier Garzal, los dos de la derecha, ¿vale? People by Equipo ágil y 23 Historias de Equipo ágil. Son muy cortitos, muy cortitos y, y muy, muy interesantes, con muchas mucha experiencias compartidas. El libro principal de Management 3.0 es el de abajo, el Managing for Happiness, ¿vale? Donde vienen todas las prácticas que he mencionado y muchas más y vienen muy desarrolladas con muchos ejemplos, eh, trae mucha foto también. Y, y bueno, el primero es de PeopleWare de, de, de Tom de Marco, que es se, se, se obligado, ¿vale? Porque ahí es donde se, donde se crea el concepto este. Y luego uno, uno que me gustó muchísimo, el de Reinventando Organizaciones, de Frederick Lalux. Eh, ahí habla de las organizaciones Stills, ¿vale? No es Management 3.0 como concepto, pero al final está todo relacionado, ¿vale? iba contando también todo esto que yo he contado, donde el management 3.0 ve tres niveles, eh, este me parece que veía 4 o 5, le ponía un color a cada una, y, y también muy recomendable. Luego, si ya queréis de verdad cambiar el, el mindset ¿no? de la cultura en, la, en las empresariales, el del libro de holocracia, ese, ya, eh, ese es muy bestia, ese recomiendo que lo dejéis para el final, porque si empezáis por ahí, habla de... Habla de las empresas como sistemas de células, ¿no? Como en círculos, ¿no? Y vas formando círculos que van teniendo su borde interacción con otros círculos. Y ese, lo, si, si queréis leerlo, es muy recomendable, pero después de haber leído lo otro. Y, bueno, eh, no tengo mucho más para, para hoy. Gracias por no haber oído demasiada gente. Y creo que tengo un poquito de tiempo para preguntas o dudas. Muchas gracias, Miguel. Eh... Eh, nada. Sí, efectivamente tenemos un poquito de margen, o sea que o bien libremente abrí vuestros micros y preguntáis a Miguel, o las ponéis en el, en el chat y las vamos leyendo. Y bueno, deciros también que esta con, conferencia, esta, esta sesión se está grabando, con lo cual la colgaremos en el canal de YouTube, si la queréis luego consultar más tarde, la tendréis disponible. Eh, veo aquí que han colgado una pregunta, eh, a ver, voy leyendo, si te parece Miguel, o no sé si las ves tú también. Dice ¿se, puede, en el chat, dice, ¿se puede aplicar bien Scrum en equipos pequeños, tres o cuatro personas, donde tenemos problemas para cubrir los diferentes roles? No sé muy bien si esta la contesta más eh, Teresa no, o Fabiola. La puedo contestar, pero como mis compañeras han metido más yo, si yo, yo puedo contestar. Vaya. En mi caso personal, nosotros, eh, bueno, en realidad el equipo donde estamos trabajando, eh, son el proyecto entero son 40 personas, pero estamos divididos en, en eh, equipos más pequeños y en mi caso concreto empezamos el equipo éramos tres y luego se incorporó otro compañero así que somos cuatro actualmente y sí que se puede aplicar bien, evidentemente el Scrum Master no pertenece al equipo sino que el equipo de desarrollo somos cuatro personas solamente y sí va bien eh, lo único que bueno que tiene que ser más multidisciplinar en este caso. O a lo mejor no tan especializado, que siempre puedas consultar con alguien que a lo mejor tenga más conocimiento sobre un tema concreto y demás. Aquí prima la comunicación. Vale. Preguntan también por aquí, eh, os da las gracias y dicen, ¿sabéis de algún ejemplo donde se haya implementado tecnología ágil en investigación básica o clínica? No sé ¿quién eh, Sí, yo, yo no he trabajado directamente, pero sí que tengo un compañero que estuve trabajando, no sé qué empresa del norte hacían temas de grafeno, investigación con grafeno. Entonces, al final es, es extraer los principios y aplicarlos a tu contexto. ¿no? Se puede es un poco es no diría que en todas las ocasiones se puede utilizar Scrum, ni mucho menos, pero sí en muchas más de las que nos imaginamos. Lo que tienes que hacer es la memoria anual de la empresa. ¿Cómo lo hago con Scrum? Bueno, pues en, es una cosa que normalmente nos lleva, yo qué sé, cinco semanas. Sprints de una semana. Al terminar la primera semana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener una memoria anual terminada. Entonces, ¿qué es lo que haría? Diría, ¿vale? ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que sí o sí no puede faltar? No, a lo mejor las cuentas anuales, el resumen de proyectos del año, que solo me va a dar tiempo de hacer una lista y las líneas estratégicas del año que viene. Por eso ya lo tengo al terminar la primera semana. Entonces empezamos la segunda semana. ¿Cómo refinamos sobre esto? ¿Cómo ampliamos el producto? Pues entonces las cuentas anuales, en vez de ser solamente ahí los números, voy a hacer una explicación de los proyectos, voy a hacer una pequeña ficha de cada proyecto y voy a añadir la carta al presidente. Yo qué sé. Tercera semana. No es así, en cualquier momento, si por lo que sea no me meten mucha prisa y dicen, oye, que la tienes que tener en tres semanas, ya la tengo. Pero he dejado fuera las cosas menos interesantes. Entonces, ver un poquito cómo cogemos los principios y los valores y los llevamos a tu contexto. Muy bien. Eh, el siguiente, bueno, aquí da muchas gracias Miguel, súper interesante. Voy a plantear en mi equipo el Niconico Nico Calendar porque ahora resulta incluso más necesario. Bueno, esta no es pregunta. Genial. Eh, <risa> que sepa que... Ahora dicen, en relación al tipo de sistema holocrático, hetero, eh, perdón, heterac, heterárquicos y demás, una de las claves del éxito es la propia selección de personal. En organizaciones ya sentadas, donde tienes que trabajar con lo que ya tienes, es muy complicado plantear cambios. En una administración pública es todavía más difícil. Bueno, una reflexión. No sé si estáis de acuerdo o queréis comentar algo. Eh... Bueno, puedo, puedo comentar, ¿no? Hacer mi propia reflexión. Sí que lleva mucha razón. Es decir, no sé si seguirá siendo así. Cuando yo tuve un poco de contacto con la Administración Pública, se está usando una metodología que era Métrica Versión 3, donde era un modelo totalmente tradicional y en cascada. Vale, respecto al proceso, muy complicado cambiarlo por, bueno, porque hay que hacerlo casi por leyes, ¿no? Pero sí que es verdad con respecto, supongo que también se trabaja en equipo. O sea, alguna de las prácticas se puede empezar usando. Al final, bueno, se trata de, de ir cambiando ese, ese modelo de. Por lo menos en las personas, es cambiando el, la mentalidad de las personas o la cultura de, de cómo hacerlo. Muchas veces se dice que el, el, ¿no? el problema, como podría ser la metodología esta, eh, hace, que, hace la unión de los demás. Pues muchas veces si tienen esto, la gente se une porque comparte que el proceso es una mierda, que el estar con esta metodología no puede ser, crea esa como felicidad relativa ¿no? en, en los equipos. Entonces, bueno, sí que tengo tenía compañeros cuando estuve en Madrid que estaban en administración pública y estaban empezando a usar algunas de las prácticas ágiles, ¿vale? Obviamente sin poder salirse mucho de la metodología, ¿vale? Pero bueno, al final es proceso, se trata de alguna forma irlo cambiando, lo que pasa es que es complicado, ¿vale? Y no, lo que... Ahí, sí. ahí no, tenéis muy cerquita la Junta de Andalucía, acaba de sacar un pliego la semana pasada para nuevos sistemas de innovación y aplicación de procesos ágiles. Ahí en, en, en la Junta de Andalucía, o sea que poco a poco... Sí, yo, yo quería, oye, muchísimas gracias, ha sido súper interesante y muy motivador, ¿no? Y muy emocionante y muy optimista además, porque yo creo que hace mucha falta. Yo quería preguntaros un poco sobre eso de tiempos, ¿no? O sea, si ahora si quieres, hay esa intención, ¿no? En la Junta de Andalucía, en las instituciones, ¿cuándo creéis que...? O sea, porque yo creo que ya se van teniendo resultados incluso en las primeras semanas, ¿no? Un poco de eso de motivación, de alinear esfuerzos... Pero un poco, cuando, en vuestra experiencia, ¿cuándo creéis que son más visibles esos resultados? No sé qué decir, que porque claro, el tema de cultura es lo que siempre tarda más en cambiar, ¿no? A las personas y esa cultura, y hay determinados sectores, ¿no? El sector, por ejemplo, de los médicos, pues eh, hay médicos súper, eh, con muchas ganas de cambiar y muy innovadores, pero hay otros que a lo mejor, pues tienen unas tendencias. Eh, como más, o, o la administración, ¿no? que son eh, más tradicionales, por así decirlo. Entonces, eh, ¿cómo podemos? Porque es lo que siempre se lucha, y a mí, vamos, quiero decir el tema de cultura es muy complejo, ¿no? Entonces, por saber un poco de tiempos, para tampoco frustrarse, ¿no? Si vemos que no se está consiguiendo los resultados adecuados. No sé si me explico la pregunta. Hombre, es para mí es más es más un camino nunca tiene fin. Siempre puedes hacerlo mejor. Ya, ya eh, no no por supuesto. Es, una, es bastante en mi experiencia es bastante contagioso. Quiero decir mm -hmm. que cuando empiezas en una empresa y coges a lo mejor un, un proyectito piloto, normalmente funciona mejor que lo tradicional. Es muy transparente, es muy visible. Todo el mundo empieza a cotillar. Ay, ¿Qué estáis haciendo? No sé ¿Cómo lo habéis hecho? Yo también quiero, yo también quiero. Para mí esa es la mejor forma. Cuando realmente es, en lugar de ser empujado a la gente, obligado, vamos a trabajar así, son ellos mismos los que te dicen: Oye, yo quiero probar también en mi, en mi equipo. Eh, es verdad que se sí, pueden obtener resultados muy rápidos. O sea, si la gente está enchufada y le apetece empezar a trabajar de esta manera, eh. No, una vez trabajé con una empresa que llevan cuatro años intentando sacar un software y todavía no tenían nada porque no hacían no más que discutir cuál iba a ser la mejor manera, el diseño, no sé qué, y se acabado, empezamos a hacer AI y en seis meses tenían ya en una feria, estaban presentando una demo, después de estar cuatro años que no podían, o sea, yo creo que si se coge con ganas se puede dar la vuelta bastante rápido, no sé, ¿qué pensáis, mirad? si Sí, no, yo comparto totalmente eso, es decir, al final eh, pff, no hay un plazo, un límite, eh, a mí un camino, es decir, en el momento que alguien nuevo se incorpora a la empresa, tienes que volver a adaptarlo, es decir, al final cuando entra alguien nuevo o alguien se va, la cultura de la empresa se está viendo afectada, al final somos personas que cada uno aportamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, es algo constante. Sí, sí que suelen simplemente eh, añadir que para eso es muy importante tener sistemas de medidas de lo que se va aplicando, es decir, cualquier herramienta, agio, framework que, que queráis empezar a usar, tenéis que tener un sistema de medida para, para decir, oye, esto está funcionando, o cómo sé si está funcionando, ¿no? porque si no es muy complicado eh, saberlo, es simplemente eso. Yo por mi parte ¿Tienes? añadir, eh, per, perdona, eh, que en eh, nuestro equipo se está haciendo el proyecto piloto del tema de las métricas, de tener eh, métricas de, de, de diversos factores que se pueden medir, del rendimiento del equipo, de cuántas historias acaban, de todo esto para, para nosotros tener un, una visión de que estamos logrando el objetivo y de que el proceso se... Eh, es válido en nuestro caso. Entonces, el tema de las métricas, como ha dicho Miguel, eh, siempre siempre es bueno. O algún tipo de encuesta, si estás cambiando algún otro concepto o, o demás para saber que, que la gente está contenta en, en lo que se está haciendo. Vale. Muy bien, continuamos que hay algunas preguntillas más por aquí. Preguntan, ¿qué amenaza o límites tiene Scrum? O sea, para mí más que amenazas es que Scrum es una herramienta, entonces hay problemas que te resuelve Scrum y otros que no. Por eso te digo que no en todos los casos es aplicable. ¿no? Si tú estás construyendo un producto que pueda ser construido de esta manera, iterativa, incremental, con un equipo un poco multidisciplinar, entonces casi seguro que te va a ayudar. Si tú lo que tienes, por ejemplo, es un flujo continuo de tareas, imagínate que lo que haces es que estás resolviendo incidencias. Me llega una incidencia, la termino. Me llega otra incidencia, la termino. Ahí no estás construyendo ningún producto de qué manera cada vez más grande, entonces tampoco será tan útil. Entonces depende del, del contexto, ¿no? Hay problemas que se resuelve y otros en los que no, no, no, no, no pega. No ayudar, ¿no? Sí. Exactamente. Yo, yo lo que veo cuando se, se intenta, eh, por estar de moda o algo, ¿no? Meter Scrum donde no hay que meterlo. En equipos de dos personas, tres personas, al final es... Eh, eh, mm, contraproducente, porque está obligando a otras personas que ya de por sí están sentadas juntas a seguir una serie de, de pasos y de, y de prácticas que no necesitan porque ya los tienen en su día a día, ¿vale? Así que, bueno, no amenaza o límites, pero lo que yo he visto, por ejemplo, en mi experiencia, o al final son cosas de, de, la, de las personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Product Owner es un rol, o es el rol de los más importantes en, en este tipo de framework y, y que no esté disponible, ¿no? O ese tipo, ese tipo de, de cosas, ¿no? Que no tenga la, al Product Owner disponible, pues ya no tiene... Eh, por ejemplo, el sprint backlog que, que tiene que priorizar, ¿no? Eh, ya estás viendo, a ver, oye, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto antes no? Pues, habla con el productor, joder, que no me coge el teléfono? ¿Vale? Yo, una de las cosas, o amenaza, bueno, problemas que han me he encontrado ha sido esa la no disponibilidad de, de, de esta figura. Muy bien. Eh, a ver, eh, preguntan por aquí, eh, ¿alguna idea clara para convencer eh, a gerencia de la empresa de la importancia de la agilidad. Desde IT vemos y sufrimos la desorganización y las pérdidas de foco a nivel estratégico constantemente, con todo eso, con todo lo que eso conlleva. A ver qué... Entiendo, Alberto. <risa> es lo que pasa. O sea, cuando tú intentas hacer una islita de agilidad en una empresa que es absolutamente tradicional, genera un montón de fricción alrededor. Por eso ahora está muy de moda lo que se llama Business Agility, que es cómo conseguimos llevar la agilidad a negocio, o sea, tener una empresa ágil, a mí no me interesa tener IT ágil, con eso no ganamos nada. O sea, yo quiero que el ciclo completo, desde que alguien tiene una idea hasta que esto llega al mercado y pasan cosas antes y pasan cosas después de llegar a IT, eso es lo más rápido posible, ¿no? Y respondemos rápido. Eh, entonces, bueno, eso sería una conversación mucho más larga. si es, Luego me das un toque y hablamos. Es un problema muy habitual, ya te digo, es esto, y a lo mejor te puedo mandar algún enlace, algún link de comprender la agilidad a nivel eh, empresarial, porque es uno de los problemas que tenemos ahora. Mucha agilidad en IT, pero luego, y que si me están repriorizando, tengo que hacer siete proyectos a la vez, y me piden una planificación, me piden una fecha, me piden un presupuesto cerrado, ¿cómo puedo hacer agilidad en IT? No, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Te entiendo? Sí, yo también he pasado, he pasado por, por esa experiencia al final. Eh, sí o sí necesita un, un sponsor en la capa de, de gerencia o en, o en el consejo de dirección o alguien que esté que esté muy arriba, eh, que, te, que sponsorice ese cambio de cultura o, o un proyecto piloto, ¿no? Pero un proyecto piloto que no sea solo en IT, como bien decía Teresa, sino que incluya a todas las áreas, ¿no? de, de ese producto, a negocio, a marketing, a áreas que, que, que sea, ¿no? Que se vean afectadas. Empezar con un proyecto piloto pequeñito, con la sponsorización de, de, de alguien de más arriba y, y, y van a ver los resultados, ¿vale? Sí, no, no se trata de... Tienen que ir viendo el cómo, el cómo va y, y lo que se consigue con esto. Pues preguntan por aquí también, eh, o comentan, dice, siempre decís que estas metodologías se crearon para, desarrollar, para el desarrollo de software, pero son aplicables a cualquier área. Sin embargo, todos los ejemplos que ponéis son de diseño de software. ¿Conocéis casos reales de aplicaciones en otras actividades o campos? Sí, yo te puedo contar, por ejemplo, hace años aplicamos Scrum en los proyectos estratégicos de una compañía industrial que hacían rodamientos. Y entonces ellos querían hacer con Scrum proyectos de estos que son transversales a toda la organización. Por ejemplo, había uno que era optimización de costes de proveedores, nada que ver con software. El objetivo era pagar menos a los proveedores. Entonces, ¿cómo se hizo? Pues la forma en la que lo habían hecho otros años, que es un proyecto recurrente, es el director de compras, es su problema este, únicamente es problema de compras, y entonces hace un análisis de todos los productos que compramos, a qué precios, no sé qué, y entonces luego si este análisis se lleva al comité de dirección, es una cosa farragosa. ¿Cómo se hace eso con Scrum? ¿Vale? Si el objetivo es reducir costes, ¿qué tenemos que tener al, al acabar el primer sprint? Tenemos que haber por lo menos reducido un coste. Entonces lo que hicimos es elegir una única pieza que, para, que ellos compraban muy habitualmente, y que tenía mucho margen de, de ahorro, pensaban ellos. Y durante el sprint se exploraron distintas maneras de reducir el coste de esta pieza. Pues comprarla en China, eh, comprar, comprarla sin pulir, y la pulimos al llegar, eh, renegociar con el proveedor actual, comprar otro modelo que es más caro pero que dura más, en fin. Digamos que ese era el contenido del sprint. Se exploraron las distintas estrategias y al acabar eh, el productor eligió no sé si era una o la combinación de dos, y lo bueno de ello es que se podía calcular inmediatamente cuál era el ahorro. O sea, normalmente en un año nos gastábamos tantos mil en estas piezas y a partir de ahora nos vamos a gastar 80.000 euros menos. Siguiente sprint, otra pieza, otra pieza, otra pieza. O sea, es generar valor, conseguir el resultado que pretendes, aunque sea en pequeñito, desde el primer momento. No sé si este ejemplo aclara algo. ¿sí? Eh, nosotros, por ejemplo... Eh... Usamos Kanban, ¿vale? Nuestro, nuestro departamento de, de, de talento, de recursos humanos, usamos Kanban para el proceso de, de recruiting. Es decir, tenemos nuestro posits, nuestro por así decirlo, donde son la, la, cada proceso que se está llevando con los diferentes estados y, y bueno, ahí se está usando Kanban. También conozco eh, departamentos de marketing donde lo, donde lo suelen usar bastante. Al final, incluso a nivel personal, puedes hacerte tu tablero Kanban, ¿vale? Luego tengo ejemplo de, de unos compañeros eh, que son profesores de universidad donde usan Scrum. Y lo que hacen es que sus producto son las prácticas, no las prácticas de los estudiantes. Entonces, eh, las prácticas serían como el producto, dividen a la clase en equipos y le han enseñado a Scrum como un framework de, de gestión de proyectos, ¿no? donde, donde van eh, por cada mes, creo que es, donde van evolucionando esa, esas prácticas junto en equipo y donde van haciendo reuniones. No sé si se, eran todas las reuniones, todos los eventos, pero bueno, es un ejemplo que sí que me parece interesante. Hay ejemplos por ahí en, en YouTube y en Internet de Charlillas de aquí en, en España sobre sobre dónde aplicar o cómo se ha aplicado Scrum en, otro, en otras áreas. Muchas gracias. Aquí hay alguien que dice, algo no entiendo bien, ya que todas estas técnicas no parecen muy ágiles. A ver, ¿qué, qué podéis decirle? Lo entiendo porque hemos embutido en una hora un montón de términos y de reuniones y de eventos y de tal. Eh, o sea, quédate con... No vamos a acertar al principio, o sea, las ideas de qué es lo que queremos hacer van a estar cambiando, decidimos en periodos cortos, al principio decidimos qué es lo que vamos a hacer y al final está terminado y lo enseñamos, aprendemos del feedback y volvemos a decidir, ya está. Todo lo demás es a veces complicación innecesaria. Eh, ya la última, eh, ponen por aquí qué pensáis del sprint cero. En mi caso eso no existe. Yo Es una opinión muy personal. Para mí no existe un sprint cero. Supongo que el sprint cero, Manu, te refiere a un sprint de planificación para los siguientes sprint o algo así. ¿vale? Yo, en mi experiencia, siempre que hemos estado usando Scrum, desde el primer sprint, llámalo cero, llámalo uno, se entrega algo. ¿vale? Se entrega algo que obviamente en la primera vez va a ser un artefacto súper pequeñito, pero que es funcional. ¿vale? Bueno, por aquí os da la gracia, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere abrir el micro con libertad y comentar algo, tenemos unos minutos todavía. No, yo simplemente os quería decir que si no sois del sector software y a lo mejor os ha interesado, os ha parecido por lo menos que vale la pena explorar un poco más, pero no sabéis muy bien cómo trasladarlo, yo sin ningún problema, escribidme, llamadme, hablamos y os intento echar una mano como, como encaminar, este, os voy a poner de todas formas aquí y sí, pon tu contacto si queréis cualquier cosa lo digo en serio, ¿eh? no es de boquilla que me llaméis sin ningún problema que la gente luego se parece que se corta Yo un montón de gente que me llama o tengo tal problema, no sé cómo resolverlo con confianza muy bien chicos, pues no sé, muchas gracias Bonata, muchísimas gracias bueno, a, a Teresa, a Miguel y a Fabiola ha sido um, súper interesante la sesión muy práctica y muy, para mí desde luego muy interesante, que yo personalmente no conocía esa, esa metodología. Así es que, pues nada, lo dicho. Eh, gracias a todos los que habéis participado y, y os esperamos en, en la siguiente sesión. Gracias. Gracias. A gracias adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.